Vayas, en un momento más, comenzamos. El lenguaje que vas a escuchar.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 Rompiendo Paradigmas, sean bienvenidos a un episodio más con nosotros aquí en Fantasías Fiscal. Ah, no, Rompiendo Paradigmas y hablando de fantasías fiscales, ¿verdad, mi estimado Martín Rojas Tamayo? ¿Qué Así tal, es, qué es buenas mi, noches? mi estimado Astro, buenas noches, Paradigmáticos, episodio enfocado a las fantasías fiscales. Nos hemos encontrado infinidad de cosas a través de redes sociales, WhatsApp, eh, Facebook, los comunicados del SAT, un montón de cosas que digo, oye, por más que le busco, no le encuentro en la ley, ¿dónde dice esto? ¿Cómo le hacemos? De eso y más vamos a platicar. Y a ver si nos compartes tus experiencias en la plataforma del demonio, la, la que yo le llamo la plataforma del infierno, porque declaraciones, cancelaciones, eh, cambio de régimen, ha estado una locura. A ver cómo te ha ido en estos días. Así que comparte y comparte también el link, el, este link en la, en esta imagen de este vivo para todos tus colegas para que se pongan truchas y nos compartan sus fantasías fiscales así que, bienvenidos muchachos Muy buenas noches Pepe ¿Qué tal mis estimados paradigmáticos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Bienvenidos a miércoles Es miércoles y mía me acabo de poner este suéter y me encontré un par de pastillitas de menta para, para el aliento de dragón que me estoy cargando el día de día. ¿De dónde son, Pepe? ¿Dónde te las dieron? Me las dieron porque yo me aboracé, Déjame ver qué dicen. A veces sí los restaurantes les ponen su logotipo. Ah, Chicos, los de restaurantes, pónganle su logotipo en los Restaurantes. Pastillas. Yo pensé que era el que sacabas con tu colección de jaboncitos rosas y toda esa cosa. No, no, eso todavía no. Acaba de pasar lo de diciembre, mi querido maestro. Estamos, ah, sí, estamos sufriendo con otras fantasías. <risa> ah, perdón, tiene razón, me equivoqué de fantasía. fantasías. Fantasías del ayer y hoy. Este, Queremos a saludar a los paradigmáticos. ¿Cómo que rápido pasa el tiempo, ya no lo, lo, lo, lo es miércoles. Parece que fue ayer la semana pasada. Parece que fue ayer. ¿eh? Restaurantes, les ponen su no sé si hoy va a haber este un tema con la tía... Con la tía Buen Rostro. Esperemos estás? que no, esperemos que no. Capaz de que ahorita se me desconecte el internet. Sí, vamos a tener una sección de catarsis. Luego nos bajan la, la señal, ¿no, mi estimado Astro? sí. sí. ¿Me, ¿Me, sí. Me, me, me, me puedo volver a transformar. Y, este, y entonces, sí. aquí nos están mandando un mensaje. Dice ¿Quién? Enrique. Ok, mi estimado Enrique va, va entrando. Entonces, si nos ven de repente, nos perdemos un rato es que Enrique está entrando en lo que nos cuadran vamos aquí con los saludos de las redes sociales, Charlie Ram, mi maestro Carlos, un saludote que ya está como eh, bien pues el que tiene eh, noches de census Eduardo González nos manda saludos William Gutiérrez que siempre está con nosotros, muy buenas noches Ramiro eh, Morales por aquí Miguel David González William dice, mi fantasía fiscal es que la página del SAT nunca falle, pues sí, sí, es fantasía Anayeli Mendoza por dos eh, mi estimado Miguel David dice que si ya estoy de regreso, no, también en el pasado estuve de regreso, pero ahora vamos a hablar de esas fantasías sobre las sociedades civiles, Martín, pero ahorita ahorita déjame, este, por aquí saludo a la gente que está. Fernando Ramírez, buenas noches, contadores, hoy serán 50 sombras del SAT. Ah, carajo. Esa <risa> es, es, es, es muy buena. Sí, si la pusiste medio ardiente. ¿no? <risa> esa, esa me gustó, ¿eh? O sea, fantasías sí. fiscales y las que. Las cincuenta sombras del SAT. Vale, me gusta. Cálmate, por favor, Fernando. no, no Cálmate, por favor. Cálmate, por favor. Por favor, <risas> por favor. Marichuy de León, nos manda saludos. Bueno, aquí Adri Rodríguez también que, que le está mandando mensajes. Ana Ortega, buenas noches. José Luis eh, Muñoz Mortenas, la tía buen rostro anda, anda con dos gastón billetes, se presume. María José Dueñas, nos manda saludos. Juventino Berrones, un saludote, mi estimado, y un abrazo. William Gutiérrez, mi fantasía fiscal es no mandar declaraciones anuales para el último día del plazo. Gus Gómez nos manda también saludos por aquí, desde Puebla. Pues ven, paradigmáticos llegamos, llegamos en lo que me está cuadrando a Enrique Corona, que ya saben que le gusta entrar tarde, como siempre, ¿no? Para no variar, para no variar. digo Para, para, llamar, no variar. La es para llamar la atención, ¿no? Que ven aquí, aquí estoy, aquí estoy. Nada, nada más recuerda que esto es census, este, mi estimado Enrique, no la vais a regar, ¿no? Aquí estamos hablando de census, entonces, para que no vayas a decir una marca que no es... Exactamente. ¿No? Aguas con la gente. Muy buenas noches. Que ahorita nos están cuadrando en lo que aparecemos, pero ¿qué tal? ¿Cómo te va allá en Uruapan, Michoacán, la capital del aguacate? Pues Mira, tal y como dices, cada vez más sorprendidos, cada vez es fin de mes y siempre en este segunda quincena del mes de enero, por tradición, el aguacate empieza a subir más. Ya queremos toparle a ver si le llegamos al precio del limón, pero no, todavía no llegamos a tanto. Eres millonario, pero no rico. No eres rico, pero no millonario, ¿no? Eh, bueno, me, me quieren hacer rico, pero no, no me dejo. <risa> ah, bueno, okay. Empezamos con las fantasías fiscales. fantasías <risa> Fiscales, no de otra. Perdón, perdón, perdón. Las, fiscales, 50, las 50 sombras de Enrique. 50. Bien, mis estimados. Pues bueno, eh, ¿con qué empezamos? La plataforma del SAR, este... No, no, espérame, déjame que, que nos platique el maestro KC, porque es, es cierto, el precio del aguacate se eleva, pero tiene un motivo, ¿verdad, mi querido maestro? Porque en febrero, en febrero se va a celebrar el supertazón, entonces prácticamente todo el aguacate se va de exportación, ya tienen a sus favoritos, a mí me gusta mucho... Green Bay, por el lado de acá de la conferencia nacional, Green Bay y, y, lo, y los bucaneros de Tampa. Hay que reconocer que el, el maestro de maestros Tom Brady está rompiéndola nuevamente. Es probable que luche por el bicampeonato. Y por el otro lado de la conferencia americana, me gusta Kansas City y me gustan los titanes. Porque no sé por qué me acuerdo de los, de los titanes de Tennessee, porque ellos vinieron a suplir a los petroleros de Houston era, era un equipo al que yo seguía mucho por algunos jugadores legendarios que estuvieron ahí entonces hagan sus apuestas y Uruapan está de plácemes porque anda repartiendo aguacates a discreción y limones por ejemplo hoy hoy acaban de cortar en una huerta a 60 pesos el kilo wow. precio huerta ya de ahí imagínate el empaque y de ahí al público Sí, andará por el doble, fácil. Eh, el limón también es de tu tierra, ¿no, mi estimado Enrique? No, no, no, es más acá en otra zona, allá donde tiran balazos, allá es nuestro limón. Pero ah, de hecho, legal. parte del problema de su elevado precio es que hay desabasto porque en aquella zona, ya saben los que se ponen los antifaces, Ajá. los que han abrazado mucho, esos dijeron queremos tanto y dijeron los limoneros, no, pues, que nos va a quedar? Mejor hay que se pudra y ahí se está pudriendo el limón. Híjole, qué feo caso. Bueno, ya es un clásico aquí en, en México, mis estimados, pero, pero ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué tema? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría primero hablar sobre la página del SAT y sus continuas caídas o esta expedición nueva del comprobante fiscal 4.0 con su ya complemento de pago, su carta porte que ya puedes hacer oh, en los viajes? Mi estimado Martín, lo que ayer era una locura para muchos y qué bien, pues el otra vez me molesté porque Raquel, no puede ser que no pongan reglas, ¿no? Reglas claras, reglas claras sobre los anticipos de rendimientos. Por ahí Prodecon se acercó y bueno, pues ya eh, pues sacó una, digamos, por ahí de hacía un comentario, más bien era como burla, ¿no? Un, un amigo decía, pues vamos a esperar a ver qué dice Prodecon, ¿no? Pues si bien no es una entidad la cual, eh, pues, eh, vamos, te, te va direccionando hacia dónde la autoridad va a ir, ¿no, mi estimado Enrique? Hacia dónde nos está metiendo con este tema de las sociedades civiles y con los anticipos de rendimiento, que no quedaron bien claros ni en ley, ni en resolución miscelánea, y bueno, pues como siempre ya lo están haciendo mediante comunicados, mediante acercamientos con el SAT, y bueno, pues ya están comentando... Que los anticipos pues siempre no, ¿no? Lo que dijimos al principio se van conformar 140 y bueno pues en las sociedades civiles, ¿qué se pueden hacer deducibles? Mi estimado Martín Rojas ¿qué puedes hacer deducible tú en tu sociedad civil? Cuéntame un poquito. Pues casi nada, no, lo, lo mismo que veníamos excepto una deducción muy importante que era el remanente distribuible porque ahí regulaban la base de impuesto tanto el pago provisional como el anual para efecto de pagar lo justo, por el objetivo que es la sociedad civil. Es una, este, un grupo de personas que trabajan a través de una sociedad civil para tener recursos. no Por eso Astro se puso como energúmeno, dijo, ¿y ahora cómo voy a lavar el dinero? Digo, ¿cómo voy a hacer este rentable el negocio, ganar yo de una vida lícita y tanta, no Y por ahí lo que decías de la Prodecon, si no me recuerdo, de su procurador que mencionaba que había tenido una charla con el SAT, por ahí vimos un comunicado de la Prodecon, donde le cuestionaba el SAT, ¿no? Oye, ¿qué pasó con esto? Les faltó esta deducción para las sociedades civiles que migraron a reciclo. La bronca es cuando migran a reciclo. El artículo 25 que contiene la deducción de este anticipo de remanentes que persiste a las sociedades civiles que no migraron a reciclo, pues no fue replicada en el artículo 208 de Renta, donde vienen las deducciones para las sociedades civiles, pero bajo reciclo. Entonces dijimos, oye, como que les faltó, ¿no? Y esperamos la resolución miscelánea para saber que pusieron esa regla y no vino. Y luego preguntamos y todos preocupados más astro, dice, ¿y ahora cómo voy a sacar dinero de ahí? Porque es ¿qué implica esto, muchachos? Al no tener esa deducción, tienes mayor utilidad en pago provisional. En la anual, la persona que percibía o que percibe si sigues en título 2, si percibes el anticipo remanente, lo puedes hacer para la persona, lo puedes darle tratamiento tratamiento asignado salario. Entonces decían, oye, con el cambio reciclo, ni la persona moral, sociedad civil puede hacerlo deducible, ni la persona física es un, un, un asimilado salario. Entonces, ¿qué es? Nos íbamos a la figura del dividendo. ¿Qué implica el dividendo? Que teníamos que calcular la CUFIN, ver si no había eh, la retención del 10%, pagaba más la sociedad civil, pagaba la persona física y dónde estaba el beneficio, ¿no? Y es altamente incomprensible que unas sociedades civiles sí puedan tener ese privilegio y otras no. Y empezamos a compartir y venir de correo, de mensajes, ahí WhatsApp. Incluso hay, ayer veíamos un, una charla de algunos las fantasías fiscalistas, parte de las fantasías fiscales que decían, pues, ¿qué pasa si en lugar de que te paguen anticipos remanentes, lo bajamos como la fracción 5 y 6 honorarios este, a la sociedad civil? modismo monumentos cambiamos los estatutos de la sociedad civil y un montón de cosas que están saliendo en redes sociales que la verdad yo sé que algunos tienen razón obviamente no lo voy a decir porque es tema de vender un producto un servicio pero ya andamos todos legislando lo que no hizo el congreso lo que mucho? no hizo el sat lo que no hizo antonio aranda ya queremos hacerlo todo vía comentarios en redes sociales no toño no, pues hay los cuates que dicen, no, pues metemos entonces otra persona moral y entonces salimos, hay que ir con el notario, protocolizamos y entonces, o no, hay que darnos como en monumentos, ¿no? Ya decía mi estimado Pepe Soto que mon, la palabra monumentos es, a él se refería como en el tiempo de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, todavía siguen existiendo. <risa> como Pepe Soto, no, no, esos son monumentos. Ah, esos son monumentos, perdón, Ese, sí. me, me equivoqué, me equivoqué. Sí. Mi estimado Enrique, ¿qué, qué te parecen todas estas menciones de muchos amigos del área fiscal, de muchas personas conocidas, ¿no? Que unos andan diciendo, no salte, no mételo, no, mejor de esta forma, no de la otra, ¿no? Y entonces buscándole recobernos ahí al, a, la, a la ley para, pues cuadrar, para cuadrar, para pa cobrar para los chuchulucos, para cobrar para la renta, pa cobrar para cobrar para, para comer, ¿no? Y, y me estimado Enrique, ¿qué, qué, ¿qué mención nos merece lo que has estado escuchando? Pues mira, con todo respeto para muchos de ellos, a veces se metan cada, cada idea grandota que Ajá. definitivamente tachen lo ridículo. Tachen lo ridículo porque evidentemente vender, yo sé que todos tenemos derecho a vender, pero las ideas que vienen, esa que me decían de los emolumentos, de, de entrada, ponle el nombre que quieras, ponle emolumentos, ponle salarios, ponle asimilados, ¿qué manda? La clave, ¿qué clave le vas a poner? Ahí, ahí te amarraste. <ríe> ponle el nombre que quieras, ponle emolumentos que definitivamente no son, nunca serán anticipos a rendimientos, pero le vas a poner una clave y con la clave ya te amarraste. Hoy día el sí. todopoderoso CFDI nos rige tanto con sus claves que podemos tener chaquetas, perdón, ideas mentales y definitivamente... No llegamos a entender que ya el CFDI está muy por encima de nuestras ideas y nos vamos a meter en una situación donde después vamos a tener que demostrar SAT nuestras ideas contra el CFDI. A fuercitas en algún momento nos lo van a requerir porque no van a coincidir. Además, no sé si recuerdas una situación que pasó hoy por la mañana. Alguien me estaba alegando que él tenía una planeación para que los reciclos no presentaran ninguna declaración este año. ¡Tachis! ¡Ah, cabrón! ¡Neta! Así me quedé de... Ah, ok. Afortunadamente tachis. se la saqué gratis sin que me la vendiera, pero tachan en lo ridículo. Es querer, como dices tú, aprovechar los recovecos, darle una interpretación a las leyes, medios extremadamente... kamikazes, y llegar al punto donde al último lo que estás vendiendo son bombas de humo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se vendía? La planeación de no pagar nada en todo el año en el reciclo. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento que un transitorio dice que si no presenta las mensuales, no te van a infraccionar. No, no. Fracción octava. Dice que si no presentas transitorios, no te van a correr del reciclo. Y mi amigo dice no, no pues no presentes nada, no pasa nada. Que nos pase tantita, ¿no? De la que fuma. Oye, ¿y la cancelación de sellos? O... No, no te vayas tan lejos, amigo, que le requieran en enero. Ah, bueno, ¿Cómo sí. vas a decir, ¿por qué no lo presentaste? Oye, si te están mandando avisos ahorita de que cumple tus obligaciones y no la presentas tres meses, pues... Lolita, Adiós, saca. Lolita saca. va a estar ahí, ¿no? Sí, eso, las multas ahí están. Lo único que exime esa obligación es de que no te saquen del reciclo. Una, una, una, una historia más, más, más, más chingona. Mi estimado Pepe Soto. Resulta <ríe> que se pasa al régimen de confianza. Oye, espérame, Peme. Antes sociedad... de que empieces, la, la culpa fue de Pepe por no avisarle a todos. Sí, sí, pues sí, obvio, obvio, no. Pepe. No. Le... Si, si hasta en el gimnasio tengo que dar aviso 30 días antes de que voy a ah. estar de ahí. Ese fue el problema, ese fue el problema. Pepe se pasa a restico. Bien, Felipe, con tenis, dice, ahora sí voy a pagar menos impuestos, ¿no? Y entonces, a su persona moral con la que trabaja, le manda su, pues, lo que llaman ellos su recibo, ¿no? Recibo honorario, es que todavía sigue diciendo como tal. Se los manda y resulta ser la administración que dice, no, aquí resticos apestan y no los aceptamos. Así es que usted regrese a esa actividad empresarial y profesional a la sección primera del capítulo 2 del título cuarto y ahí se me queda, ¿no? Ahí se me queda porque no le vamos a aceptar este recibo porque nosotros no le vamos a retener el 1.25%, ¿no? Como ese hay muchos, Enrique también en los agapes ahorita, ¿no? Que te dicen, no animal, yo yo no te acepto así, no te acepto este este SFDI y ahora qué hacemos, Pepe? Cuéntanos qué hiciste, ¿por qué te metieron en este problemón? Ah, fuiste tú por no dar aviso, tú tienes la culpa. Tú, tú, tú tienes la culpa. Sí, oye, he estado bastante inquieto por esta situación. Que pues, es, es un cliente, es una persona moral que para mí pues me, me ayuda mucho en mi desarrollo profesional. Y no lo quiero perder, no lo quiero perder, pero desgraciadamente pues con esas eh, actitudes de contadores buen rostro pues yo me estoy temiendo lo peor y de hecho ya me estoy preparando psicológicamente, ya estoy llorando porque sí, efectivamente, ya no me van a, me van a pagar lo que me deben, pero ya no me van a dar trabajo. Y eso es una situación que tristemente me está tocando vivir en, en la actualidad. Yo pensé que eso solamente ocurría en las fantasías textuales en, en las redes sociales, pero resulta que no. Yo fui eh, vapuleado tremendamente y entonces, ¿qué, qué, te, ¿qué te cuesta más que llorar? No, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Estoy francamente atado los, de las manos y triste, triste por esta... Vaya, mi fantasía textual es que recibir ese correo diciendo... Eh, no hay ningún problema, no te preocupes, continuamos nuestra relación de negocios. Ojalá, esa es, esa es mi fantasía por el día de hoy, muchachos. Tristemente. No, no pierda, Porque, aunque no, quisiera, la fe. Toño, aunque no quisiera regresarse, no va a poder, ¿no? Ahora mi estimado Martín, antes de entrar con el tema, no pierda la fe, Pepe, voltea y a lo mejor hay una rosa. Hay una rosa ahí que... Ese que, vientecito. Te va a llegar ese correo. Donde dice, El señor, nos equivocamos. Aunque usted sea reciclo, lo queremos con nosotros porque es Pepe Soto. ¿no? A ver, ¿qué es más importante? Aprender de Pepe Soto o tener un maldito CFDI. Para ellos, tener un CFDI, güey. Sí, desgraciadamente. Contador, buen rostro. le parte de la, rompiendo la, paradigmas. La, de la, de Raquel. Raquel? Tío, contador, buen rostro. De parte rompiendo paradigmas. La porra le saluda. Sí. No, no puede ser, ¿de dónde se sacan eso? de, Pues si eres régimen simplificado, no te voy a aceptar tus, tus comprobantes fiscales. Me parece, ahora les tienes que avisar cuando vas a cambiar el régimen, pues, y como por qué o qué, ¿no? Desde un principio, mi querido maestro, yo me acuerdo cuando me contrataron que una de las características, porque te dan tu lista de, de requisitos, Sí me acuerdo perfectamente de que uno de los requisitos decía, debes de entregar recibos de honorarios, persona física activa profesional. Me llamó la atención el detallito, no le di importancia, porque yo estaba precisamente en ese régimen. El problema es ahorita, ¿verdad? ¿eh? Sí, falta la evolución de esas reglas internas, ¿no? Sí, pues esa es una regla interna. Ahora, explíquenme ustedes tres dioses del Olimpo Fiscal, ¿qué demonios tiene que ver el régimen en el cual estés tributando? La, ese, ¿Ese cliente es afectado? ¿Sufre algún perjuicio en sus intereses, en sus ingresos, en sus pagos de impuestos, en lo que sea? Yo les estoy afectando porque me cambié de régimen fiscal, régimen tributario, porque sigo siendo persona física. Actividad hasta profesional. Que mueras, hasta que te mueras, sigue siendo persona física. Enrique Corona antes ¿de que hables tú? No, no, permítenos a uno de los 100 mejores, este, ¿no? Martín, explícale, explícale, por favor. Usted que salió hasta el... Los 500 mejores no, fiscalistas de Tecamac con ustedes. ¿Eh? De Tecamac no, Por favor, por favor, Martín. Danos, ilumínanos, ilumínanos. ¿Qué quieres que te ilumine? Ah, sí, el CFDI famoso. Entonces decían, muchachos, el CFDI... No, están como locos, ¿no? Este, Por ahí decían también otra fantasía fiscal que he visto que va relacionada a lo que dice Pepe. Que por ahí me decían, es que me acaban de rechazar. Le pasó lo mismo, actividad empresarial para, pasó a reciclo y le rechazan el comprobante porque su sistema no recibe la retención del 1.25 en lugar del 10. Como bien decía Pepe, oye, ¿qué repercusión tiene para quien está contratando va a ser no deducible, deduce más, deduce menos, este, ¿qué, cuál es la implicación? Digo, absolutamente ninguna, el único tema es el cambio de la tasa de retención. Le retenían el 10, ahora le van a retener menos, pero el proveedor sigue pagando lo mismo. Sigue Exacto. pagando lo mismo, le va a pagar, le va a pagar más a Pepe y menos al fisco, pero del dinero que sale de la bolsa es exactamente el mismo, exactamente. por eso, no acabamos de entender, muchachos, y si alguien nos puede dar el pitazo, no, perdón, nos puede dar alguna información al respecto, para sí. entender por qué, por qué esa negativa, o nada más por la, por, vamos a decir, por control interno, yo quiero que sean recibos de honorarios, O la verdad no acabo de entender. Pero como le sí. decía, aunque quisiera, Pepe, regresarse, el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación te lo impide, porque si ejerces una opción, la vas a tener que cumplir durante todo el ejercicio fiscal. Entonces, ¿ahora cómo se regresa Pepe? Por eso decía, lo más probable, si es que los contadores no recapacitan, no actualizan esa política a la realidad del México de hoy, pues va a tener un problema comercial. Y decíamos antes, ¿qué es primero? ¿La relación comercial o el bendito CFDI como lo quiere el cliente? No como está obligado el proveedor a emitirlo como lo quiere el cliente, y ya empezamos con otras fantasías fiscales, ¿no, mi estimado Astro? Ahora, puede ser que, que a Pepe lo pidan tanto esos alumnos que digan pues regrésalo, ¿no? Porque, Oye. déjame y te digo, eh, eh, el CFDI mató a Pepe Soto, pero tal vez Pepe Soto lo, resu lo, lo, lo resuciten a esos que digan, ¿sabe qué? El maestro da muy bien sus clases, nosotros lo queremos, nosotros lo queremos, nosotros lo queremos, y en una de esas, la Rosa de Guadalupe, se aparece ahí en tu escritorio y un mail llega y te dice disculpen no regrese con nosotros. No, Oye, no, sé. no estaría mal. Un hashtag Pepe regresa, ¿no? O no te vayas. <risa> no te, va, no te va. Es más, si quieres, ahorita que estamos algo afuera, afuera de la institución, no voy a decir institución, no voy a decir nombres, ¿no? Este, obviamente. Eh, afuera de la institución y bueno, nos paramos afuera, Pepe. Hacemos huelga de hambre. A ustedes les bueno. hace falta, sobre todo a Martín, le hace un poquito de falta, ¿no? Que me dé hambre, <risa> que me dé hambre. No, es... huelga de hambre. Es decir, ah, no... ah, ah, ah, ah. ah, ok, ok, ok. Oye, no, el problema, yo estoy entendiendo el problema, no es PP, no es la escuela, no son los contadores buen rostro. Es el SAT que vino a meter la, la cola aquí. Deberíamos ir a manifestarnos allá porque tenemos otras cosas pendientes con ellos. Eso Sí. Cambiando un poquito de tema y dándole giro, ahora la plataforma, el SAT pues ya estrenamos desde enero el CFDI 4.0. Y con ello también ya el poder timbrar desde el portal el complemento cartaporte. Mi estimado Quique, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo la verdad, cuando te mandé el mensaje todavía no está este, el complemento, me dijiste, no, pícale en la ruedita, ahí dice configuraciones y ahí te vas a la avanzada y te va a aparecer. Y dije, ¡ah, la madre! Aquí estás. ¿No? Ya lo estuve picando un poquito. ¿Qué nos puedes decir de él? Mira, para mí fue una sorpresa que haya un complemento de carta aporte en la página de Usar mi expectativa. Digamos que mi fantasía es que jamás estuviera, pero soñaba con que sí. Y desde el 14, 14 de enero está. Hoy todavía una persona me decía: no hay nada. Digo, mira, tengo un video que grabé yo trabajando en el complemento carta aporte para que veas que sí está. Desde el 14 de enero está el complemento. Y ya, ver ya. YouTube, dije, ¿eh? Ya, youtuber ya está grabando esta video. Sí, sí. O sea, sí. momento. Yo grabo video para yo verlo después sí. y para enseñárselo a mis clientes. Yo no soy blogger ni youtuber, nada. O sea, no, los líderes no. de chiquito nada más crecen y se van. Y sí, se sí, van. sí, sí. Como profeta del sur parece. <risa> bueno, volvemos. O sea, ya, ya estuve haciendo prácticas. Mira. Yo ya hacía cartas por Te estoy hablando que trabajé en una transportista hace 10, 12 años y ya hacía cartas por té de papel. Me puse a hacer una, 15 minutos. A los 15 minutos dije, basta. No había acabado. Madre. Entonces, esto tú, 15 minutos para hacer un documento. ¿Qué? En cualquier lado te desespera. Y más sí. hablando de electrónica. Sí. sí. Entonces, señores del SAT, si nos pueden ayudar, ya hicieron la primera parte, ya lo metieron, creen más catálogos. Si hay catálogos de clientes, ¿por qué no me crean un catálogo donde yo pueda capturar un origen, un destino y que quede pregrabado? Porque hay transportistas que tienen los mismos origen, destino. Tienen el mismo vehículo. Déjenme subir un catálogo de productos, perdón, un catálogo de transportes, un catálogo de propietarios y sus vehículos. Un catálogo de origen y destino. Si me ponen estas cuatro cositas, yo soy feliz. ¿Por qué? Me reducirían los más de 15 minutos, porque de verdad sí dije basta ya, y me podrían facilitar mi trabajo, porque de verdad no se puede estar en menos de 15. No se puede. ¿Y sabes qué es lo peor? Tú te la sabes. Hay que darle guardar, guardar, guardar, porque mi pesadilla fue que a los 15 minutos le puse guardar y que cierra sesión sí, y no entonces... se guardó nada. Además. Entonces, es el portal de sático, ya estamos acostumbrados a que no sirva para guardar Pero, todo lo que guardé, no se guardó Entonces, regreso y otra vez el formato en blanco Todo lo que guardaste no se guardó, ah caray, ahí como que lo no ve claro Perdón, le di el botón guardar, y en vez de guardar me dice cerrando sesión me dice el botón equivocado y, ¿Me Era en cuál, en el Enter o en cuál era Ándale, o en el Backspace, cuál era Perdón, perdón. Yo la computación, no se me da mucho. ese con eso que no sé leer todavía. <risa> me acordé de los conejos. Sí, aquella vez, sí. sí. En esta versión 4.0, Quique, al ponerle también el CFD de ingresos, ya cambiando un poquito más de tema, poniendo el RFC y el nombre, si no es igualito, en automático te estaba, con una coma que te con algo que le pongas. Ahí mal, te está mandando error, no corresponde RFC con nombre, ¿no? De manera Bien, automática. Me acordé cuando di de alto un trabajador que se llamaba J. Jesús y me rechazó su alta. Ah, cabrón. ¿Por qué crees? Pepe, ¿Qué punto? ¿cómo era correcto? Pues José, nombra. Punto Jesús. Mm. <risa> Si Entonces, no, hasta que hice J Jesús me permitió lo de alta. Igualito el CFD4 ¿eh? Si hay puntos, comas en los nombres, hablo de las personas físicas, hay que poner el punto. El tal punto. Cual, sí. Tal cual como viene en la constancia. Ajá. Entonces, que ver si en la constancia viene el punto? Porque ahí tiene que ir. Hay mujeres que dice María Guadalupe y otras que dice más punto y otras más sin punto. Hay que ver cuál es para así capturarlo. Ah, la madre. Sí, sí, sí. Y sí, si no te está votando votando errores, ese es uno de los problemas es tan exacto, digámoslo, lo único que sí debo decir, ahora no te permite sacar, porque sí, el 3.3 el sí lo permitía, sacar un transferencia con PPD sí te lo permitía, ¿eh? Sí te lo eh, permitía por... sacar y cometer la burrada, mm. ahora ya no ahora si le pones, en el momento le pones eh, transferencia a PPD, te dice que hay un error, no puede ser y digo, Además hay... de, hablando de errores la clave de uso de CFDI por definir en el 4 no existe. Pero en el 3.3 sí, y lo seguimos Aclaro. sacando así, ¿no? Con el 0. Sí, sí, todavía te deja, pero en el 4 no existe. Digo, no. para que desde ahorita los que están con esa idea, acabo, todavía estamos en la migración, váyanse acostumbrando. No hay por definir en la versión 4. Oigan, sobre eso tengo una duda. Aunque el 3.3 te lo permite, de acuerdo al código, ya debemos poner la clave de uso, ¿no? Entonces, ¿deberíamos eliminar el 0.1, entiendo? Deberíamos. 0, Deberíamos, ¿verdad? Es que mucho de lo que le ponían por definir es no le dará uso fiscal el, el, el receptor hoy en día. Más bien, en, yo vi por definir cuando el que iba a comprar no tenía ni idea. Que era lo normal. Pero hoy en día, como no tienes ni idea, pues te pongo que no le vas a dar uso fiscal. Y sale peor. Sí, ¿Sale, peor? Ay, sale peor. No No peor, peor, imagínate. Pero... Peor. Peor? peor. O sea, peor es peor que peor. ¿Me Otra de las situaciones, el código postal ahora es a fuerzas, ¿estás de acuerdo, Quique? Ahora, cuando timbran uno en público en general, muchos están preguntando, ¿y qué, le qué, qué código postal le pongo? ¿no? Ya salió la guía. Digo, ahí dice que le tienes que poner el de tu domicilio, ¿no? Donde uh -huh. esté está el comprobante. Sin embargo, para muchos, ese, esas pequeñas dudas son las que están votando ahorita, ¿no? ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo lo hago? Porque lo que dijo Martín, el bendito CFDI ya tomó una vida, ¿no? Y es el, el la imagen que subió en algún momento Pepe Soto, ¿no? Es el, el la santa, ojo, los... ¿no? <risa> el ojo, el ojo bionico del SAT, ¿no? El comprobante fiscal digital. Y ahora no Porque hay. Todo lo ve. Oye, sí, por cierto, te, te cuento ¿verdad? la historia de, de, de mi región, de los Venga. reciclos agricultores. Ah, bueno, eso es otro tema también. Venga. Fíjate que el, el primer problema, convencer a los a comercializadores y a copiadores, entiendas, empaques, que nos deben de retener. No querían retener, no aceptaban facturas, régimen de confianza con la retención, a pesar de que son sociedades todos, no la aceptaban. Por fin ya los convencimos. Y ya que los convencimos, se les mete en la cabeza que siempre hay que retener. Yo le digo, qué bueno. <ríe> ¿Sabes dónde está lo malo? Que uno de ellos es persona física. No. <risa> y me dice, a mí me dijeron que debo de retener si vende un régimen de confianza. Uh. Así, híjole, hay excepciones, amigo, hay excepciones. Oye, Entonces, ahí venía también. Todavía estamos en esa etapa de aprendizaje sí. de que mucha gente todavía dice lo que hemos visto en redes es que yo estoy exento de los 900 chido, pero yo que te voy a retener me vale, así sean cinco pesos y sus primeros cinco pesos del año estamos pero no en este proceso de aprendizaje de verdad, porque hace una semana que llevamos una factura a un acopiador literal nos dijo, yo no sé nada de eso, no me le pongas la retención Digo, pero es que yo debo de poner, no, no no me le pongas, y la típica, si no, no te pago Hazle como quieras. Ah, pues a Pepe Soto le está pasando. Por ejemplo, <risa> pues todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. De verdad que he visto muchísimos cursos eh, de Prodecom, de otros amigos, de muchísima gente, gratuitos, cobrados, pagados, regalados, y seguimos queriendo aprender porque hay muchísima gente que no ha entendido bien esta reforma vamos a seguirnos preparando, vamos a seguirle macheteando, porque estos contadores buen rostro nos sacan las canas verdes cuando nos rechazan facturas. Oye, pero también en las fantasías fiscales, ¿no? Que decían, oye, es que el agape, reciclo, persona física, no está obligado al pago del impuesto. Por lo tanto, no hay obligación de retenerle. Y usted, oye, para efectos prácticos, la persona moral, ¿cómo va a saber que la, lo que le estás pagando es el peso 1, el peso 800 o el peso 1 millón. Y si excede o no excede, digo, para efectos, yo entiendo, ellos decían o argumentan que no estar obligado, no tienen por qué retenerle porque no están obligados al pago del impuesto. Y esa retención que se le hiciera pues no sería un saldo a favor, sino un pago de un debido y tendría que pedir la devolución. Le digo, oye, ¿y cómo pido la devolución si yo no la enteré? Lo enteró un tercero, ¿cómo le hago? perfectos prácticos, ¿cómo le hago? Segundo, ¿cómo vas a ver la persona moral? ¿Le retengo o no lo retengo? Tercero, pues es obligación en ley el retener, ¿no? Y yo entiendo que el no retener es un pecado mortal, ¿no? Entonces, yo digo, además, ubícate en el perfil de quién estamos hablando. De pequeños agricultores, de empresas que están comprando a varios pequeñitos. Una empresa grande se va a meter a litigar para no retenerle al, a su proveedor, porque al final de cuentas el beneficio es para el proveedor, no para el proveedor. ¿Para qué se lo va a meter en broncas, no? Y yo creo que por ahí empujó a muchos a decir, no, no me retengas, no me retengas, no me retengas. Y ya empezamos con problemas de redes sociales, porque estamos tratando de litigar nosotros, de crear leyes nosotros, y luego nos estamos revolviendo y revolvemos a los demás, y eso ya es un peligro, ¿no? Este, esta es la bronca, por ejemplo, en el caso de sociedades civiles y el anticipo, si no... Por ahí sacó algo interesante, lo que lo que, puso, no, no sé si fuiste tú Martín o fue Efraín, el que subió lo del Instituto Mexicano de Contratos Públicos. Yo, Sí. Eh, Pareció interesante irse por esa por esa, por esa esa forma, y pues al final, si es, eh, vamos, le dan certeza, ¿no? O sea, no tengo, las sociedades civiles estarían prohibidas pasar a reciclo, ¿no? Todas. Ya, ¿no? ya de entrada. ¿Estás de acuerdo? Todas las personas morales. To, todas las, las, no, todas las sociedades civiles, ¿no? No, porque se habla de los socios, no parte relacionadas con los socios. Ah, ya... Ojo, sí, como fue escrita literal, ¿no? A la, a, a la interpretación literaria. ¿no? es correcto iríamos en ese tenor sin embargo, no somos autoridad no somos eh, gente que nos quede interpretar como tal la norma ¿no? cuando pues está establecida así, ¿sabes qué? los, los, en este caso en el caso de los anticipos de rendimientos pues no entraron, tendrán el tratamiento ¿de qué? ahí lo dice bien claro, del 140 todo aquello que des como dividendo, etcétera al 140 y no hay de otra, ¿no? Bueno, ahorita porque tú la brincaste, pero si no la hubieras brincado, estarías gritando. Es que a mí no me acordé que era parte por ahí de las sociedades mercantiles, entonces ya cuando volví, dije, ah, sí, pero sí es cierto, Toño, tú que te estás diciendo si eres de parte de sociedades sociedad Oye, pero bueno, esa limitante a ti le sirve como planeación al otro, ¿no? Pero, ah, fíjate, ahí te va. Si quieres ir con los que más tienen, o sea, recaudar a los que más tienen, ¿no?, en este supuesto, te estás fregando a los que apenas empiezan a tener o nada más tienen una pequeña sociedad civil y se están ahí, ahí van, ahí van, y de repente, tómale, págame más impuestos, porque la, ingresos menos deducciones, dime tú, en el caso de un despacho contable, vamos a poner, despacho de abogados eh, y contadores. ¿Qué fregados vas a eh, deducir? ¿Papelería? ¿No? Este, ¿qué más le metes, Enrique? Libros, eléctrica ¿no? ¿Cómo? Libros. No, libros no, porque te los regalan en WhatsApp. Ah, okay. sí, te lo regalan en WhatsApp, sí, sí, sí. Energía los cursos de Pepe Soto. Los cursos de Pepe Soto, que tenga energía. el régimen que quiera. Sin problema, yo se los recibo. Lo importante eh. es su conocimiento, no El maldito. ¿Qué, qué, ¿Qué más ahí le, le, le puedes meter como deducción, mi señor Martín, para bajar pues, y esta base grabable? Pues, hombre, en Internet, pero realmente no le pegas mucho. Acabas de decir algo interesante, a los que menos están ganando en este tipo de sociedad le pegan y a los grandotes no. Entonces debería haber hecho la restricción al revés, volteado, ¿no? Porque lo que yo pienso, y dicen, es que se están sacando el dinero las personas físicas y no pagan impuestos ni en lo personal ni en la sociedad. Entonces vamos a pegarle, sí, pero el que está empezando, menos de 35 millones que no Mouse Mickey. Sí, lo, lo que vas a terminar haciendo es tratando de sacar eh, dinero otra de otra forma, ¿no? Pero vas a caer en, el, en las redes de la simulación o de una burda interpretación de la ley, que esas son las fantasías fiscales. Yo salía de la idea de hacer presión por todos los medios para que voté la autoridad y haga algo, ¿no? Porque no es posible... Pero pero ya lo habíamos dicho, Martín, ese día que hice catarsis, ahí viene, ahí viene, y todos todavía un cuate subió. Seguramente el SAT va a dejar claro, en reglas de carácter ya no lo dejó claro. Bueno, seguramente lo va a hacer a través de un... Ya no lo dejó claro. Y todavía dice, bueno, entonces fue PRODECON, ¿no? Tampoco dejó claro, güey, porque no es una instancia más que solicitó la aclarar algo, ya se lo aclararon, punto, se acabó, pero no quiere decir que sea ley, ¿no? Es un criterio que va a tomar por ahí la autoridad en caso de, ¿no? Pero no, no queda nada, nada, vamos, palpable, concluso, no queda nada, no queda nada. Seguimos igual. ¿Estás de acuerdo? Ya casi sale el anteproyecto del anteproyecto. Sí. Y estamos a 19 días apenas apenas. Va, vamos a ver aquí a los saludos de las redes sociales. Saludos saludo a la gente porque desde tempranito uno ya envió sus estrellas. ahí Ay, no claro. no, ver, Fíjate no, quién fue. Por aquí, ¿quién, quién nos mandó, estrellas? ¿Quién nos mandó le, estrellas? Le íbamos a mandar. Cabrera, una Cabrera, pero mejor no. Gustavo Cabrera, muchísimas gracias por mandarnos 75 estrellas. Se te agradece, se te agradece este, este regalazo. Por aquí, y saludos desde Mérida, Rosario, ya nos manda, ahora sí, Rosario, no nada más saluda a Pepe Soto, ahora sí ya nos saluda a todos, ¿no? Antonio, no, dice Antonio Aranda, ¿dónde estoy yo? No, <risa> aquí Martín, sí, no estés celoso tú. este? ¿sí? maestro, si sí estás. Ah, déjame eh, llegar ese mensaje. Ya Flores, buenas noches, saludos desde Baca, California Sur, un paraíso, pero no fiscal, ¿no? Ahí está el por allá. <risa> allá sí puedes hacer fantasías de cualquier tipo. Ana Ortega, satánico hemos de orar, Rosario García en febrero son las inscripciones nos dicen aquí <risa> Ana Ortega, el limón para la miel con limón, mucha gripe y tos en México eh, more more, saludos a todos Teodoro, buenas noches amigos y camaradas, saludos desde la ciudad de las guacamayas y los caldos de oso, a caray esos caldos acá, de oso, ¿no? A... caldo de oso, sí, estos también son famosos por acá por el norte caldo de oso ¿Dónde es eso, mis estimados? Eso suena a fantasía. Creo que, creo que es en León, ¿no? Ah, eh, bueno, no sé. Ya no. Lo dice. Miguel. Sí, ¿no? ¿no? También por acá, por el norte, por un lado de Torreón, Torreón, Zacatecas, y acá en Chihuahua, también se le nombra al caldito de pescado, se le dice el caldo de oso. Wow. Por aquí, Master Corona, ahora sí se puso la camiseta rompiendo paradigmas. No, no, no, es sudadera, sudadera, mi estimado. Por aquí, eh, more, more, dice Maestro Martín, ya parte mi lugar para el diplomado, va a estar acá con nosotros, Gustavo Cabrea, vuelvo a decir, muchas gracias, por aquí Teresa Martínez. Saludos al Maestro Enrique, mi fantasía fiscal es no mandar contabilidad electrónica. Bueno, déjame... Esa ya está. La contabilidad eso electrónica... El para reciclo, todos. No va a enviar, ¿va? No, no va a enviar y por eso dicen por ahí que tampoco lleva contabilidad. Ah, ese es el sí. gran, gran, gran problema. Es otra fantasía, sin contador, por eso es el racicón Ah, es el recién Sin contador. Ese es el recicón, ¿no? Por ahí Martín subió un video a las redes sociales de aquí de, de Census, donde explica el hecho de llevar contabilidad, o sea, el hecho que nos digan, no eh, envíes la contabilidad electrónica, no es igual a no lleves contabilidad, mi estimado Martín, no vayamos a confundir. ¿no? Sí, no, no se confundan, no se confundan. No hagan caso a esas. Son esos rumores, ¿no? no hagan caso, son rumores, son rumores, pero no. Por aquí, William Gutiérrez ya hoy deducir un anticipo a rendimiento en una sociedad civil es una verdadera fantasía. Para ustedes, para mí no. este Por aquí, Miguel Ángel, Miguel David González. Y ahora entonces, estos cuates de la sociedad civiles, ¿apane agua en el ayuno por no contemplar los anticipos de dividendos? No, pues usted puede eh, al final esperar en el ejercicio y darse los dividendos que tenga que darse, ¿no, mi estimado Martín? Sí, nada más que va a pagar más la sociedad, usted va a pagar un poquito más, pero lo va a tener al final de año. Aguántese, el hambre 12 meses. Ah, exacto. Ah, eso sí presenta el anual en enero, porque si le toca hasta abril, pues va a ser más de 12. ¿eh? 15 meses. 15 meses sin intereses. <risa> sí, sin intereses. Ah, no, te claves del CFDI nos amarran. William, los anticipos a rendimientos es demasiado aspiracionista. En épocas ah. donde debe haber austeridad. Bravo, bravo, William. Yo creo que eso es, eso eh, es lo que... Le dio, dio el es punto. La austeridad. Le dio el punto. Buen punto, buen punto. La, la austeridad es lo que están buscando al hacer esta reforma, y entonces por consecuencia las sociedades civiles también no, no, no se den tanto, ¿no? No saquen tanto dinero, hay que guardar, estamos en, en austeridad. Miguel David González, Ágicos. pasa el contacto más el corona de esa planeación gancito. ¿No es un cuate de, de Guanajuato por allá, mi señor qué? No, no, no, no. entonces estoy confundiendo. Es que siempre sacan unas historias bien, bien locas. Rosario García, Ánimo League, el sol nace para todos, no es el único en este mundo. Eh, Marín, la verdad, Recico nos conviene a muchísimos profesionistas. Mientras se entregue el CFDI, no debe haber problema para el cliente. Muy mal que esté pasando eso. Bueno, para muchísimos, pero, o sea, excluyan a Pepe Soto, porque para él no. Pepe, <risa> Soto. Pepe Soto es Pepe Soto y secuencia padre. Eh. Rosario García, entonces ya no dará el taller de nóminas mi licencia. Ah, no, con nosotros no. No, este no. Lo, lo, lo recibe, abrazo abierto, sea recicón, sea, o digo, perdón, sea recicón. No, no. no hay problema en census capacitación, no hay problema. No, el problema es con una institución por ahí educativa en la cual, nuestro estimado Pepe Soto, pues dadas ciertas clases, ¿no? Ellos fueron los que la regaron. No, nosotros no, por supuesto que no. Por aquí, Jorge Colorado García, una cementera obliga a sus clientes que le presten el servicio de fletes a usar un pack de ellos. La bronca es que no está actualizado y no está el reciclo, ni contempla la retención del 1.25, sino, de, sino del 4%. Les comenté que iba a usar otro, que después tengo que cancelar todas estas cartaporte y contestaron un rotundo, no, ni más, ¿no? Ahorita lo comentamos a ver qué onda. Por aquí nos dice Charlie, mi estimado Carlos, influencer al F4. ¡Ah, carajo! Al F4, apagar, apagar. ¡Ah, perfecto! Rosario García, si así como María, comple completo o abreviado, solo MA. Bueno, pues aquí algunos de los, de los comentarios en redes sociales también, eh, Benigno, ahorita leímos los otros que sí. Que, que Pero, mis estimados amigos, entonces, estos cambios de la plataforma, mi, estado, mi estimado Enrique, han vuelto locos a muchos, ¿no? envíame tu comprobante fiscal, te lo envío en 4.0 porque mi versión ya está actualizada, fíjate que no te lo voy a recibir, ¿por qué no me lo vas a recibir? es que mi lector para validar en pagos no admite 4.0, es que el de sistemas no se ha puesto a chambear, y entonces, salta testa. si me lo envías en 4.0, no te pago, y entonces se voltea el otro y le dice, facturista, que se lo mandes en 3.3, y le dice, ok, aguántame tanto, sistemas, que regreses a la versión pasada y el de sistemas, no, yo no voy a hacer ese cambio, y el de facturación dice que no, y el otro pues dice que no, y el otro pues no te pago, ¿no? Entonces se vuelve a cadenitas de no. ¿Qué está pasando ahí, Miquique? ¿Qué está pasando? Fíjate que, volviendo con las historias de terror, eh, por ahí me pasó una así tipo el becario del gobierno federal, ¿eh? Una empresa grande, bueno, no grande totota, pero sí entre las 50 que más facturan del país, no no de los fiscalistas de, eh, no, no, no, no. Ah. De las que más facturan okay. una de ellas me mandó un comunicado a los primeros a la primera semana de enero y me dijo, estos son mis datos para que me empieces a mandar facturas 40 no acepto ninguna que no sea cuatro cero wow, qué me tocó hacerle en la página del SAT, ya no se podía con su programa porque eso del programa que me mandan actualizaciones cada 15 cada 15 minutos, no lo tienen actualizado y resulta que cuando se las mando, qué crees me bota error su portal, porque el validador no reconoce el XML. Uy. Y le hablo al administrativo, oye, ¿qué pasó? Tú me diste un comunicado que ya te mandé facturas 40 0 Deja hablar con el de sistemas. Y en ese momento le avisan al de sistemas y el sistema le dice, denme 15 días para configurar. 15 días. Y me vuelvo, Enrique, provisionalmente sigue mandando 33 3, -3 así de, que ¿De veras de que mal, son de amigos. O sea, de veras, que de que hasta que se dan cuenta lo que pidieron, se dan cuenta que para poder pedirlo primero tienen que configurar la médica plataforma. Ah. Y, y mira, bueno, Martín, tú conoces bien el sistema. 15 días se me hace poco, ¿eh? Pequeño sí. Pequeño ¿Eh? 15 días no es nada. Quédame <ríe> que no. Por eso yo insisto mucho que el SAT se le fueron las fechas. Y eso debían haberlo puesto, insisto, un periodo de prueba y error, porque ahorita estamos jodidos. Es que no, no duden que la fecha de abril la manden más para allá, ¿no? Ah, sí. 4-0. Pero, pero si no hacemos pero... presión nosotros, ¿quién, estimado Otoño? ¿Los colegios han dicho algo? Nada, nada, están completamente muertos. ¿Alguien se ha manifestado tanta bronca con la plataforma del SAT? Oye, ¿Sí? me están viendo, oye, ya me cambié de régimen, pero me sale sin obligaciones. ¿Qué hago con mi declaración? ¿A ti mismo te pasó, no, Otoño, con la declaración? Sí, a mí me pasa, fíjense que ahorita lo que está pasando, cuando estabas presentando la declaración de diciembre de persona moral, te metías al portal, pero esa persona moral ya te la pasaron a reciclo. Entonces, en enero ya estás en régimen simplificado de confianza de persona moral. Cuando te metes a la declaración y de pago para hacer la declaración de, en este caso, esa persona moral, ya no te aparecen las obligaciones. Ya ves que le dabas otras obligaciones y te aparecía impuesto de la renta, impuesto al valor agregado, y en su caso, retenciones, ¿no? Ahora ya nada más te aparecen retenciones. Y, y dije, ay, en la torre, a ver, me fui más abajo, otras obligaciones, y te despliega el menú, ICR, uh -huh. persona moral, y impuesto al valor agregado. Le das todas aquellas, a la mejor, este, retenciones, lo que tú quieras. Le pones clic, al momento de darle clic, la pinche pantalla se queda pensando, pensando, pensando, pensando, te marca error. Luego, le intentas de nuevo pensando, pensando, te marca error. Bueno, le tuve que intentar más o menos como nueve veces, para que me mandara, ya después dije, pues, ¿por qué no lo hago en segmentos, no? Primero hago el ICR, luego las retenciones, luego el IVA y así, porque no voy a poder hacer esa declaración. ¿Qué pasó ahí? Que migraron a esta persona moral al régimen simplificado de confianza y ya le toca declarar en el régimen simplificado de confianza. Por consecuencia, el régimen general que se utiliza de este lado, pues, ya no está activo. Se quedó... No, el... deja, no hagas cambios hasta el 30 de enero. Ándale. Ese fue, es, exacto, ese fue uno de los problemas que tuve esto para hacer la declaración del de mes de diciembre. Vamos a ver, y, y, y ya, ya pusieron el simulador, ¿no? El simulador de la presentación de declaración, tanto para eh, persona física como para persona moral en RECICO. Vamos a ver qué tanto eh, sirve en febrero. Cuando empecemos con las primeras de enero, ¿qué nos trae precargado? Algo que me llamó la atención, Miki, ¿qué? Y me decía un cuate, oye, ¿dónde vamos a meter la publicidad que paga mi cliente en Facebook? Porque más o menos por mes está pagando 300 mil pesos. Aquí. ¿Qué es deducción ¿Qué voy a hacerle, güey? ¿A dónde la voy a mandar, no? Porque si me dices que me encargados, ya me fregué, porque pues este, este comprobante es extranjero y pues no, no se timbra, ¿no? Sin embargo, ahí aparece una, una, una pequeña parte donde vas a poder capturar estos comprobantes, estas que no vienen precargadas. Pero vamos a ver si la autoridad no en el siguiente mes te manda por ahí una, un, un lindo mail donde diga, fíjate no, que te, tus ingresos y tus, ded, bueno, no me checan tus deducciones. Me está reportando eh, un millón trescientos mil y yo nada más tengo CFDIS timbrados de un millón necesito que me aclares. O las revisiones, ¿cómo le llamas, Marco? ¿Revisiones qué? Eh, profundas, <risa> como ay, te gusta. Qué, ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Uy, entonces, <risa> se pongan en este actuar, donde te digan, usted Cristo no está apareciendo en el portal, maestro, entonces, pues igual tú ahí le pusiste, le, le, le, le, le, le metiste números, seguramente, ya sabes que no se les da al SAT pensar mal. ¿no? Y aquí viene es que ese es lo malo del todopoderoso CFDI que te está dejando muy poco margen de maniobra para cosas como estas que en la práctica y en el sentido comercial son normales. Digo, 300 mil se los gastas en sus al mes en publicidad, en Facebook, ah, yo no sé. O sea, oh, sí, sí, sí. Por ese lado. Nada no más en Enrique. Cosa, no, bueno. Pero a eso te llevan a empezar a innovar Andar buscándola a ver en qué campo pongo esa información, en qué campo pongo ese dato, porque son tan inexactos los portales y sus diseños que te dejan en una situación. Ejemplo, se supone que el portal del SAT no tiene para espacios, para adendas, pero hay muchos proveedores, clientes, perdón, que te piden adendas. ¿Adendas de qué? Ponle el número de pedido, ponle cuándo me lo entregaste, ponle el número de entrega, ponle el... ¿Y dónde pones eso? ¿En qué campo? Y te dicen, en un campo que se llame así. Número de compra, orden de compra. Pues es que en el, la página del saldo hay un campo que se llama orden de compra. Vale, y así, así como eso, hay muchísimas historias de gente que quiere adecuar el portal de esas necesidades, por ejemplo, en tu caso, en declaraciones, y no es posible. Eso que dices de los campos, a mí también me ha pasado con gente que me sacaron de agape y me lo mandan a empresarial. Y cuando quiero presentar su declaración de diciembre, no puedo, moraleja, no haga nada, pérense el 30 de enero, y el 30 de enero prende su provisional. De sí, verdad, eso nos están llevando, porque de lo contrario, no hagan ningún aviso, no. en su provisional ahorita, y luego lo de cambiar a reciclo, cambiar a, a reafirmar a los de régimen de incorporación, pérense espérense todavía, no hagan nada, primero hagan su declaración, porque de lo contrario va a ser un show oye, tienen unos candados del formulario sí. una persona tiene salarios y también eh, quiere ser reciclo y cuando me meto a su formulario no, no, no, no, me dice, no te deja y Digo es que tiene un truco, ¿sabes cuál es el truco? porque resulta que es un agape con salarios, y si pongo agape con salarios, tache o melón o sandía hasta que descubrí que tenías que ponerle salarios con actividad empresarial reciclo. Ah, neta. Y ya que entro a actividad empresarial reciclo, le pongo siembra de aguacate, pum, y sí me sale. Ah, avísame antes. <risa> no, fíjate que alguien andaba diciendo, oye, no puedes tributar como tú dices. No, Si tienes honores de arrendamiento, no puedes tributar. Ah, y sueldo. sueldos, Sueldos, honores de arrendamiento, no puedes tributar en reciclo. Digo, ¿y por qué no si lo dice la ley? Pues no se puede porque el formulario no me lo permite. Digo, anso, formulario, mata ley. Pero ya nos diste el tip. Yo creo que muchos sufrieron por eso, ¿no? Pues sí, pero el problema cuál es, tienes que meterte, darle clic donde dice régimen de confianza, actividades empresariales y ahí seleccionar arrendamiento servicios profesionales, agape, todo viene ahí. Pero no debes seleccionar el primer menú. En el primer menú, nada más tienes que ponerle recién actividad empresarial. Entonces, dirías, ¿dónde no, está no, la maldita no. guía de llenado para saber eso? Hasta que me estén picándole ahí. Es lo que te iba a decir, ¿no hay un tutorial por ahí? ¿Tutorial? Oye, hablando de tutoriales y videos, mi estimado Martín, por aquí nos dice eh, Erubiel, vamos a poner un corte comercial de dos minutos aquí en Rompiendo Paradigmas con el próximo diplomado en Control Interno y Normas de Información Financiera de mi estimado Martín Rojas Tamayo. Así es que, como dirían, córrela, mi estimado Rubiel, córrela. ¿Ina ¿Inauguramos sección de publicidad? ¡Hombre! Dos mil de algo de publicidad. Es un programa, ¿cuál es tu problema, Pepe? ¿Cuál es tu problema? Es un programa. Aquí rompemos paradigmas. <risa> Así es que vamos con este pequeño comercial. Regresamos en dos minutos. Ahí. ¡Córrela! ¡Córrela!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 pues están rompiendo paradigmas, y gracias por aguantar un rato a Martín Rox Tamayo. Ah, no, es el, es el dueño de este de este bendito programa. Al Entonces, fin lo ¿no? reconoces, ¿no? por Dios, al fin lo reconoces. <risa> Estamos hablando de estos problemas que podemos tener en la plataforma del SAT, los cambios, que si la sociedad civil va a eh, que pasar la pasaron a Recico, que si tiene que estar tributando allá, que cómo vamos a sacar el billuyo de la sociedad... Que si el CFDI 4.0, que si está timbrando, que si no está timbrando, que la carta porte ya está en la página del SAT, ya podemos timbrarla. Y para todo esto, Pepe Soto, en cuestiones de CFDI de nóminas, ¿va a cambiar algo? Sí, hay algunos detalles que hay que sí. adecuarlos. Eh, la... El SAT sacó su, su guía de llenado actualizado, <coughs> trae. Algunos, algunos eh, aditamentos que hay que agregar. Igual, en la nómina tenemos que buscar los datos personales de los trabajadores, que muchos se sorprendieron. Le digo, caray, ¿pero por qué? Porque se supone que como, como encargado de, de personal de tu empresa, Recursos Humanos, debes tener la información actualizada de tu gente. Ya sabes que los trabajadores cambian de celular como cada vez que el, el Apple saca su iPhone nuevo. Los trabajadores andan buscando el iPhone nuevo. Entonces cambian su número de teléfono y luego no te, no te lo sabes, se cambian de domicilio. Entonces, es un dato que hay que tener debidamente actualizado. Entonces, yo creo que no es, no debiera de, de complicarse. En las, en las tragedias, más bien de, de con el SAT, hemos estado distraídos sobre todo esta primera quincena por las famosas informativas de los servicios u obras especializadas que eh, mucha gente pues, está pues, enojada, jalándose los pelos, entre ellos yo, porque no podemos enviar las dichosas informativas. Oye, una, una, una sorpresa muy grata fue con relación con el Seguro Social, porque la declaración informativa para efectos de Seguro Social, con su plataforma de nombre horrendo IXOE Oye, hasta se me atoró aquí en la boca cuando digo Ixoe. Eh, fue muy agradable, muy amigable, muy rápida. La gente fascinada. Yo también porque por ahí en los instructivos técnicos que, que so, sacó esta página, te recomiendan utilizar el navegador Google Chrome. Yo estaba pero sorprendido porque si el seguro social está casado con Internet Explorer, entonces fue una noticia muy agradable, que bueno, eso ya desde, la, desde el año pasado, pero nuevamente eh, nos dimos a la tarea de enviar varias informativas muy agradables en la plataforma, lo que no se puede decir lo mismo con el aplicativo del de Infonavit, que todavía ahorita, 19 de enero, 10 de la noche, sigo recibiendo quejas por parte de, de mis usuarios. Porque ya los atiborramos a los funcionarios del Infonavit que cometieron la osadía de darnos sus correos electrónicos. Entonces, al igual, al igual que cuando les dije que se inscribieran en el Repse y no me hicieron caso. No tiraron la página. Ahorita ya les dije a todos mis usuarios, inunden las bandejas de correo de estos funcionarios del Infonavit. Reporten problemas, reporten que en la plataforma está caída, reporten todo lo que quieran, que la plataforma no responde, que se cayó, que sí, que los errores, todo, reportenlo todo. Ya ahorita en la tarde me, me comentaron, me pasaron unas fotografías de una respuesta automática de estos funcionarios, entonces cumplimos el cometido. Imagínate recibir. No cientos, miles de correos y todos tener que responderlos. Está de locos. No, Martín Rojas no de, de todo, todo. Porque Martín Rojas, en tu grupo tú respondes todo, ¿verdad, maestro? Sí. Por supuesto, bueno, pero es Martín Rojas. O sea, que comparas del Infonavit con Martín Rojas? Nada que ver. O sea, no, ¿Y este no, lado no. Los financieros y este lado está respondiendo, güey? Yo nomás tengo 10 este seguidores, ¿no? ¿Cuántos tienen ahí el Infonavit? Oye, hay, hay que entrarle por Twitter entonces, ¿no, Pepe? No, no, ellos me respondieron en, en Twitter, pero como a las siete, ocho horas, ¿no? Entonces, aquí fue inundarnos de correos, inundarnos de correos, y fue fabuloso porque ya comenzaron a responder las, las respuestas esas automáticas, que estamos, estamos fuera de la oficina. Estamos en el baño. Ándale. Yo creo que sí. sí. Pepe, una pregunta. Ya ves que estamos en la época de los cambios y de las migraciones. Si yo ahorita timbro nómina como actividad empresarial y de pronto el 30 me da la gana y quiero hacer reciclo, ¿qué pasa con las nóminas de enero? Las vas a tener que retimbrar, cancelas y retimbras. Es el mismo mecanismo que, que va a suceder con cualquier contribuyente para sus movimientos naturales de negocio. La nómina pues, también es un negocio. Y va a sufrir el mismo efecto. Va a estar o sea, timbrada con un régimen al que no corresponde. Entonces nos aguantamos, ¿no? Hasta tomar la decisión. Pues ¿No sí. timbrar nóminas ahorita? ¿Qué tiene? No pasa nada. Ah, sí, es lo que pasa es que algunos, algunos sistemas, yo por ejemplo eh, me prestaron uno que lo estoy probando, no te deja elaborar la nómina nueva si no has timbrado lo anterior. Es un candado es un muy bueno. Sí. Porque eso evita que, tú se, que se te olvide. Entonces, te tienen amarrado por ese lado. No hay ningún problema. Hablas a soporte técnico y diles, oye, ¿sabes qué? Suéltame este candado. Déjame timbrar las siguientes nóminas. Perdón, no me, no me, no me evites brincar hacia la siguiente nómina y el timbrado lo hacemos a fin de mes. La, la, el propio te permite hacer un solo timbre por todas las... No, mira, sí, no, actuales, sí. es que por eso no hay problema. Así, bueno. Sí. Vamos aquí a los saludos de la red social, mis estimados. Por favor, porque la gente está muy activa y tú estás muy callado. Exacto. Y sobre todo que estamos en vivo, ojalá y nos puedan ustedes también compartir en sus estados o gusten compartirlos. CELPV, buenas noches desde... Ah, me dice José Luis Hernández, desde Tula, Hidalgo, Benigno, Luna, buenas noches, saludos a todos desde Villahermosa, Tabasco, Lidia García, saludos a todos desde Salina Cruz, Oaxaca, Gregorio Ordaz, nos escucha, bueno, mejor dicho, nos ve y nos escucha, en Pachuca, Hidalgo, aquí a la vuelta, mi estimado, y Isa Zapata, saludos a todos desde la ciudad de Carmen, Campeche, Luis Hernández Astorga, buenas noches, Rocío, que siempre nos está viendo, Margarita Martínez, ¿alguien ya canceló con el motivo 01 relacionando con el UUID del nuevo CFDI? Pregunta a mi estimada Enrique. Sí, sí, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué estamos diciendo? Que el portal está del nabo. Imagínate que haces la nueva factura ahorita y a los 30 segundos quieres cancelar la previa. El SAT te dice que el que estás poniendo todavía no existe. Porque es ah, apenas 30 segundos que lo timbraste no, ya, Estoy eso. recomendando que se esperen 24 horas para cancelar Con relación ser ah, uno. Oye, pero no dicen También que aparece como documento Relacional y no, pues, no cancelable No, no Ese, ese cantado venía en la 3.3. ahorita en esta Versión nueva ya no En el portal ah, de 4, se lo permite Ah, porque um, venían muchos mensajes De los muchachos de que Cancelo, o emito la, la que va a sustituir la relaciono con la que sustituye y luego cancelo, que es la clave de 01, ¿no? Le dice sí. Oye, he tratado de hacerlo, pero me parece que aparece como no cancelable y relacionado. Eso quiere decir que se quedó con el anterior procedimiento. Eso me lo habían comentado al principio de semana. Sí, por si quieres cancelar del año pasado, te pasa eso. Ah, del año pasado. Oh. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría? poner sin relación. El 02, ¿no? Pues no hay de otra. ¿Y habría que ¿Tú lo ver? lo puedes poner, no se realizó la operación. sí se sí realizó. Y que nada más habría que ver Ojo, ejemplo. Voy a relac... yo tengo 4.0 ahorita. Resulta ser que no eh, necesito cancelar y expedir el comprobante fiscal. Entonces voy a cancelar una versión 3.3. En el momento que agarro y expido el nuevo documento, primero relaciono con esta 3.3 en una versión 4.0. En el momento en que le doy cancelar a esa 3.3, me dice el documento está relacionado con algo, no te lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque es versión pasada y ella, que entiende? Lo, lo pasado no es nuevo y por consecuencia te fregaste porque no vas a poder sustituir la versión 3.3 y luego cancelarla. Esa es una de las dificultades que están enfrentando. Nada más que ahí te diría, ahí no es de 3.3 o 4, es del año pasado. Es por eso, ¿no? Todo lo que es del año pasado, tienes que cancelarlo como antes, o sea, primero... Cancelas y luego haces el nuevo. Bueno, Todo bueno. lo que es del año pasado. Pero lo que es de este año, ahora sí con estas reglas. Oh, Dios. ¿Y dónde está el manual? El tutorial. El tutorial. El... Bueno, no, esa, esa parte, mi estimado Martín, como tal, no. Aunque está ya en el anexo 20 y su guía de llenado, ¿no? Y esas guías que se actualizan cada semana también, ¿no? Sí, esa es una de las broncas. Se va a estar actualizando. Jorge Colorado nos dice, a esos sistemas dan ganas de decirles, no, mami, no. William Gutiérrez, las revisiones profundas, ¿es así? Es una de las 50 sombras del SAT, ¿no? Ernesto Rosas, nos manda saludos. la Cortés dice, yo lo intenté así como dicen, es jubilado y arrendamiento de terreno, pero resulta ser si lo hago como se indica, no es en reciclo, en el apartado que nos indica arrendamiento, lo tengo que hacer directo y no me lo permite, ¿no? Uno de los problemas que se está enfrentando. Rocío García, por eso no veo televisión, para que no pongan comerciales, díganle aquí al Máster Herubiel que está poniendo comerciales, ¿no? Él, él es el jefe, él es el floor, manager. el floor manager. Por aquí Laura nos dice, Laura Evelia Vera Santos, saludos desde Fortín de las Flores Veracruz, excelentes aportaciones, gracias. Margarita Martínez se si aparece como no cancelable, eh, Antonio Vega, maestros, buenas noches, tengo una duda, donde en una regla para recico menciona que si por incumplimiento se sale de recico, se presentará complementarias en actividad empresarial, pero la duda surge en cómo, en cómo complementaría si no ha existido una declaración normal previa. ¿Pudieran aclararme esa parte? Saludos. Yo pues tengo la misma duda. Las complementarias. A ver, mi estimado Enrique, por casi sí hasta yo me revolví. Okay. <ríe> presentas como Recico enero, febrero, marzo y en abril, te pasas del ingreso y te sacan. Te toca regresar la complementaria de enero, pero lo curioso es que no va a ser complementaria de reciclo, va a ser complementaria y vas a dejarla atrás y ahora te vuelves a activar el empresarial. Yo pero, no entiendo cómo le vamos a hacer. Fue buena la pregunta de él, porque dice... No hay normal de actividad empresarial. Entonces, ¿cómo puedo llamarla complementaria de algo que todavía no existe, que no complementa? Es correcto. No es existe. Que, lo que quiero entender no es complementaria del régimen, sino es complementaria tuya, ¿no? La tu normal ah. en reciclo y complementaria tuya en otra actividad, actividad empresarial. Quiero si no pensar, pero son los renglones torcidos del demonio, ¿no? Así los dejaron. Es correcto también. Benigno Luna dice: Se queda como no cancelable en las de este año. También el, el SAT dice que envíes un caso de aclaración para corregirlo. Bueno, es lo, Eso, que Benigno, es, ¿no? es lo que he visto mucho en redes sociales, ¿eh? A que el SAT les responde: Manda tu aviso de aclaración. ¿Cuántos, cuántos pinches, este, de aclaración va a tener que atender? Tiene gente, tiene, tiene tanta gente para tener tantos casos, cabrón. Oye, Toño, y hablando de chismes y de anuncios de comercial que a la fuente no le gusta. Les recuerdo que el día sábado tenemos curso en census de los reciclos persona física, persona moral. Este sábado 9 a 2 por favor, tómenle en cuenta, vamos a hablar de esos y otros casos que esperamos que nos aclaren, pero que estamos vislumbrando por dónde va a ser el asunto. Este sábado 22 veintidós de enero, ¿eh? de 9 a 2 de la tarde, con mi estimado Enrique Corona, régimen simplificado de confianza, feo nombre, recico, ¿no? Para personas morales. Ya me para... convencieron de decirle reciclo. Ya, ya, No, es... tú dile RSC. RSC. Confianzudos, RSC. para acabar pronto. Mejor, confianzudos. Confianzudos, exacto, el régimen de confianzudos. Marcos Zavala, saludos desde Chiapas, excelentes aportaciones. Alex Ramírez, buenas noches. Duda, si me pagan una factura del año pasado, ¿debo cancelar esa factura o solo con el complemento de pagos con el nuevo régimen que tributo? Esa es otra fantasía sí. fiscal, ¿no? Ahí es tengo un problema Un problema de mis cuates, los régimen de confianza Les debo de retener Pero si me hacen el pago Perdón, si les hago el pago, ¿qué van a hacer? Nada más recibo de pago Yo no puedo retener en el recibo de pago ¿Qué les estoy diciendo? Cancela y remite sí. Y hago la retención pero No la... es transparente, ¿no? Porque sí, yo en el decía... recibo de pago no puedo poner la retención Que no viene en el CF de ingresos no, y además vas a pagar menos, ¿no? Porque le estás reteniendo, entonces el complemento de <risa> pago del que... ser por menos y te va a quedar un piquito ahí mm -hmm. por eternidad en el, tu recibo. La, primera, la segunda, ¿cómo vas a sustituir algo del año pasado? Lo que están teniendo ahorita problemas, ¿no? Oye, pero... a, ver, a, a ver si en eso no sustituyes el comprobante, pero entiendo que, o no a sustitución, deja sin efectos un comprobante de un ingreso que nunca se recibió bajo un régimen diferente al que sí está recibiendo el ingreso, quiero entenderlo así. Pero si sí vas a tener que ocupar la clave 01 para cancelar, Enrique, o la 02. La 02, porque realmente. Pero no hay error. No hay error. Sí. Es que 0, y cero ¿Cuál? ¿No, no tiene no. la retención? Ah, cabrón. No había pensado por, por ahí. ¿Cómo error o como, en, o como no error, Martín? Aquí es un error. Es pues no que son dos, son dos regímenes diferentes, ¿no? Oye, no lo acumulé en 2021 porque no cobré, no hay cobré, no hay. No hay para Martín es error? Para Martín Para, no para es... mí es se cancela y el... comprobar. Y como me dicen, si lo cobro en 22 es bajo el nuevo régimen. Ah, bueno, entonces no tiene nada que ver con el pasado, pienso yo. Tal vez me iría con el 02. Fíjate que sí me convence un tanto tu criterio, mi estimado Martín. Pero debo decirlo, ¿eh? No está ahí plasmado. O sea, eso ¿No? estamos platicando aquí entre compas de eh, la noche, ah, chupando el tranquilos, el 9 de enero, tranquilos, con agüita, ¿no? Pero pues, no sabemos. O sea, No, pero... es... por ahí yo, el... soy, yo estoy tomando agüita porque hace rato me pusieron mi vacuna de refuerzo. ¿Allá? Ah, ya. Ah, ¿La, ya? ¿La, ¿tampoco? ¿tampoco? ¿A poco ya, ya están vacunando con refuerzo a los de 15 a 17? Sí, ya me tocó, sí, los, los de 20 en adelante ya nos tocaron. Ah, ok, ok. A mí me sí, tocó. Si me ven que se me de... así los ojos es por la AstraZeneca no, no está tan fuerte, la fuerte es la moderna. La verdad es que la moderna con cara... a los, maestros, ¿no? ¿A los tumbó maestros. a los maestros. Sí, pobres maestros. No, mi, mi hermana es maestra y sí, sí, la vi con cara. Yo, yo vi que se estaba yendo la... la... La cara chueca dije ya en la torre se va a transformar eso, eso fue porque cerraste la puerta y no la dejaste entrar era por otra cuestión estimado sí. por aquí por aquí nos dice vamos a los saludos eh, alex buenas noches duda si me pagan una factura ya lo hablamos Lucas Díaz, hola, buenas noches. Una pregunta para versión 4.0, para cancelar los FDI, primero se sustituye y después se cancela en la revisión anterior, era al revés. Ya lo mencionó mi estimado Enrique. Oye, espérame, pero eso es nada más para clave 01, ¿no, Enrique? ¿La 02 sigue igual o ya me sí. No, la 02 sigue igual. Y clave 3, ta, 03 también, ¿eh? Sí. Ah, 03 también. Te parece mucho. Oigan, quiero saber su criterio, tres debiera existir o no? ¿Quién? La, la clave de cancelación 03, no se realizó la operación. Si el, si el reglamento, si el código me dice emites el comprobante después de haber realizado la operación, el reglamento dice 24 horas de haber realizado la operación. Y ahora sale el SAT que canceles porque no se realizó la operación, entonces no, pero sí, sí, pero no, o pues no entendí. Pues es que eh, reglas matan. Lo que ley, es. ¿verdad? Sí, tiene razón. Reglas matan ley, entonces, eh, pues a veces... En jerarquía de leyes, bien sabemos que van así, pero para la autoridad va al revés. ¿no? revés. Arriba, Arriba no. las guías de llenado, luego la No, espérame. Primero es el comunicado, ¿no? El... Ah, <risa> sí. Las anticipadas. Las anticipadas. Ah, ah, ok. Entonces, dice Juventino por aquí un saludo. Tengo un problema, fíjate, mis certificados dicen mi nombre es juventino, mis sellos juventino, pero en la encriptación dice juventino, o sea, con B y no con V. Y no timbra la versión 4.0. y ah, es, la ¿no? Tramito otros sellos y sale igual. Luego les mando foto. No, no. mi estimado, vas a tener que ir con el de registro civil para que te cambie el nombre, güey. Luego ir a, a, a hacer tu CURP nuevamente, ¿no? Y luego, bueno, hacer un show por ahí bien bonito. Y a ver cuando cobro, ¿no? Y a ver cuando cobro. Rodríguez nos dice: Buenas noches y felicitaciones, estimados colegas, eh, por su brillante de disposición, Desde Perú, desde el Lima, Perú, les mandamos. Un gran, gran saludo a nuestros amigos, del que allá está la SUNAT, la SUNAT es la que les hace ver. Y déjenme les digo que el portal de la SUNAT es muy parecido al portal del SAT, a cada rato se cae esa cosa, tampoco sirve, ¿no? Eh, mi estimado César Sandoval, no crean que la regla que menciona que te saca de reciclo y te manda a hacer complementarias en el régimen general, modifica uno de los elementos esenciales del tributo. En este caso la tasa y por lo tanto sería inconstitucional basado en el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Pero al SAT le vale un carajo, le vale un carajo lo que... Abogado, por favor, ayúdenme. Ah, señor abogado, ayúdenos. Perdón, perdón. Me, me, empezó me, la catar es la hora de la catarsis. Me, me, me, perdón, Pepe, perdón, perdón, Pepe, me, me, me dejé llevar por el calor. Entonces, sí, César. Te damos la razón, sin embargo, bueno, pues hay, man hay que mandar una cartita a, a Raquel, eh, se le van, se le van por ahí. Benos Mons, maestro, buenas noches, saludos desde Tecomán, Colima, Juventino, me di cuenta de Chiripa, me dio curiosidad, ver si timbraba y no, dice que el nombre no corresponde, ¿cuánto sabrá si? Sí. Bueno, ahí chéjate Juventino, porque qué tal si no eres Juventino, sino Juventino, pero con B... Y entonces... Y con madre, nada, juventina, hijos. Juventina, ¿no? Realmente eres otro juventino, güey. O Esto sea, puede ser que haya, este, ¿cómo se llama este? Multi, multiverso, ¿no? Sale en sí, <risa> exacto. Este multiverso juventino, y entonces estemos hablando de otro juventino en, el, en, la, en el, la página del SAT. Oye, buen punto, si hay varios Spider-Man, ¿por qué no puedo ver juventinos? ¿Por qué no varios juventinos, por ejemplo, no? Margarita Martínez, para una persona moral que recibió una factura de una persona física Riff por servicios de flete con fecha 31 del 12 del 21 y se va a pagar en enero. se debe sustituir el CFDI o se paga y se emite constancia de retención. Ah. No, hay no, problema finalmente no van a cambiar los elementos de retención y de ingreso. No Salvo que cambia reciclo, ¿no? Si está en RIF, si está en RIF no pasa nada. Si ah, cambia reciclo, eh, sí, va a tener que cancelar, ¿no? Ernesto Rosas, cuando una transmisión se sus contadores digitales, abrazos a todos. Ernesto, allá, allá me mandaron al carajo, ¿no? Otra vez, esto, ¿no? ¿no? ya, ya Ernesto, que me callado, ¿no? Ya, Ernesto, tocaste una fibra sensible. hablando de la norma Oxley, de Sabarnes Oxley, y entonces me decía, ay, usted, ¿qué tal sabe? Entonces, por allá, y me bloquearon. Ya, ya, ya empezó la catarsis 2. No me saquen, no me saquen de mi casa, por favor, pero adelante, Ernesto, cuando quieras. Mario Bando dice, agentes de seguro, ¿qué les pagaron en diciembre de 2021? Y el estado de cuenta lo enviaron en enero con la retención del 10%. ¿Cómo se factura ya en Reciclo? Madres. Plataforma Mata CFDI. O sea, sí. ¿Plataforma Mata CFDI? Es que la plataforma no te reconoce eso. Ah. Te digo porque sí. las aseguradoras dijeron, nosotros retenemos 10%. Donde nos subas un XML con menos, no puede subirse. Ah, Dale, Pepe no. Soto trabajaba en una aseguradora. Pepe Soto, eso fue lo que Dale pasó. Haz de cuenta. Eso fue lo que pasó, mi amigo. Ay, el sistema pepe. no me deja, ¿no? Sí, seguramente. O espérate oh. que actualicen el sistema y no cobres. Por aquí Flavio de Peña dice, Sociedades Civil tienen los tres mismos socios, no tiene relación alguna entre ellos. Son escuelas, ingresa de un millón cada uno. ¿Pueden ser recicló? ¿Qué opinarían? Bajo el argumento que trae el SAT, la respuesta sería, Martín, sí. sí. Bajo el argumento que apenas puso en la mesa en el Instituto Mexicano de Contratos Públicos, muy interesante. No. no, no. Bajo ese argumento. Bajo los argumentos de nuestros amigos fiscales que de repente se les va a como que este, sí. la cámara del monte con todo y cuidador. Bueno, pues ellos ya están poniendo toda una estrategia muy, muy sofisticada, diría yo, sofisticada. Mientras, tanto vamos, así que no le acabo de entender. Eh, sí, tanto yo tampoco. Juventino Barrones, ¿no se realiza operación? ¿Es, ¿Es no entrego mercancía o se hizo el servicio solo así los otros dos son la reggae. Ah, ojo, Juventino, lo que dice Martín es, se supondría que por ley tú emites el comprobante cuando ya hiciste o ya diste, o ya diste el servicio, no prestaste el servicio, o diste el, eh, en este caso la enajenación, la mercancía, etcétera. Ahí en ese momento pues nace el comprobante fiscal. Pero ¿qué pasa aquí? A Martín le, le odia esta palabra que voy a decir provisión. Dicen, vamos a provisionar, mándame tu CFDI, ¿no? Todavía la mercancía está en China, todavía no llega ni al Puerto de Veracruz, pero ya te están solicitando el comprobante fiscal digital. ¿Para qué? Para provisionarlo. ¿Para qué? Para que te paguen. Porque, déjame te digo que esas empresas se van a 60 días, 90 días, ¿no? Algunas, sorprendentemente, hasta 120 días. Digo, ya eso ya... Ya, ya no es mucho. ...pase, ¿no? Pero sí, si sí monstruos que te dicen hasta 120 días. Todavía la mercancía está en China. ¿Y qué crees? Dame tu CFDI, ¿para qué? Para que lo provisione. Porque... Sí, un, un asunto, Toño, de las cancelaciones. Acuérdate que la reforma al código... No nada más te obliga a cancelar, ah. es a soportar documentalmente el motivo de la cancelación. O sea, no nomás con que le pongas en el SAT ya cancelado. En algún momento la autoridad te va a decir, ok, CFDI 01 cancelado. ¿Dónde está el otro? Documentalmente. Oye, pero ahí en el portal yo le puse, me vale, dice la disposición, soportar documentalmente. Lo que decían precisamente del curso del maestro Martín, control interno porque no basta nomás con picarle cero uno uh -huh. ¿Cómo se dio esa sustitución? Todo el comprobante, todo este show que va a pasar, descuentos, bonificaciones, etcétera, que te están diciendo, lo tienes que documentar, estas notas de crédito, descuentos, devoluciones, lo que hayas hecho, bueno, todo cae en el control interno, ¿Estás de acuerdo Martín? Si no sí. hay control interno, hay procesos dentro de la empresa, procedimientos, Descripciones de puestos, quién hace qué, cuándo lo hace, cómo lo hace, los procesos que sigue todo, pues estamos en graves problemas porque el CFDI todopoderoso les va a hacer ver su suerte, ¿por qué? Por falta de control interno. Pepe Soto lo está viviendo con esto de, del REPSE, SISU, Ixoe, donde dicen, oiga, ¿a poco tenía que tener contratos de los trabajadores? Aparte de que contratos de los servicios que presto para alguien. Pero ahí tengo ahí tengo un machote, ¿no? Eh, machote que... Ah, no, aparte, aparte. Ah, aparte, aparte, aparte. El era. que le carga los libros. Un que... ah, <risa> machote que, que pues lleno cada vez que... Y, pues, se lo mando, ¿no? Puedo utilizar ese, ¿no? Porque ese es un contrato, ¿no? O los otros, mi estimado Pepe, que se quedaron, el contrato dice subcontratación. Así es. No lo actualizan. Aparte, aparte eran servicios que estaban prohibidos, ¿no? Porque tú entregabas al trabajador. O sea, tú entregabas al trabajador, ya que se hiciera agarras allá en la empresa en tu, con, tu, con tu cliente. Se supone que eso ya se prohibió y no lo han cambiado. Ese es un problemón, mis estimados. Y como esos, es control, ¿qué, Martín? Interno. Oye, pero por cierto, el control interno... Me, me les voy a poner un caso rapidísimo por el tiempo. Me dice una, una, una amable lectora de, de, de redes sociales. Oiga, contador, el proceso es venta mostrador. El cliente viene por el producto, el, el que está atendiendo le muestra el producto, le dice, oye, si sí lo quiero. Entonces hago en el sistema la remisión, sale el papelito para que vaya a pagar en caja y en este momento en automático se descuenta el inventario y se registra el ingreso y se genera el CFDI. Resulta que la persona llega a la caja y dice, ay, güey, no traje completo, no tengo tarjeta, no sabe que ya no lo quiero, gracias, regreso y tengo que cancelar el CFDI. Y ella me dice, es que así está el control interno. Yo digo, el control interno debe tener ciertas características, debe ser eficiente, debe ser eficaz. Y donde falla el control interno es el diseño, implementación y monitoreo. Eso lo vamos a ver en el diplomado. ¿Monitoreo? ¿Monitoreo? Y entonces, oye, no, desde el diseño, yo puse eso en redes sociales, y digo, oiga, de este control interno, dígame cuál está mal. Y dice, oye, primero aseguro la venta de negocio, primero aseguro la venta, ya que me pagó, sales, ya hay negocio, ya hay business, se emite el CFDI. Porque también me decía, oye, es que me dijo que era con tarjeta y en el momento dijo, no me alcanza con efectivo. Y ya vas a cancelar y no sé qué tanto rollo. Entonces, el control interno no es rígido, muchachos. Debe ir de acuerdo a las operaciones y procesos de cada entidad buscando un objetivo. A la esencia es donde... del negocio. Exactamente, Pepe, exactamente, no, porque luego me agarran el librito, lo copian y lo pegan, y se vuelve, el, el, los sistemas, cualquier sistema es control interno automático, si está mal este, parametrizado, no es el problema del sistema, sino quien lo alimentó, y todos los sistemas son modificables, pero adaptables, adaptables a las necesidades, pero o cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo, entonces todo es diseño. Cuando alguien ha estado en la implementación, por ejemplo, de un SAP, de un RP, tiene que estar desde la planeación y no cuando, a ver, contador, ya está listo, pruébalo a ver si es cierto. Va así bien. Es lo mismo de la plataforma del SAP. Entonces, el control interno, desde primero conocer cuáles son el plan de negocios, los objetivos y estrategias para lograr esos negocios se diseña, pero en función de verlo todo. Y ahorita con el tema fiscal, pues vamos a tener que ampliar esa visión. Que, que, que nada más ahí... Eh... Digo, acomodaría muchísimo, Martín, también que no se vuelva algo burocrático y de política nada más dentro de la empresa. Me pasó, tiene mucho que vino una empresa, Gran Siemens, a, a hacer una auditoría y veía ahora que son el compliance, ya sabes que en Europa se puso de, de moda, ya vienen acá, me dijo, oye, vamos a compliance, ya, ¿no? Y ahí, presenten al control, Toño, ahí está, el Toño. Muéstrame este gasto, este, este, Ok. Sin embargo, la forma de revisión no entendían muy bien, porque obvia, obviamente hablan este, pues, otro idioma, revisaban las cuentas, etcétera, eh, traían por ahí un auditor este, mexicano. Sin embargo, vi mucha rigidez, vi mucha política, vi mucha demasiada eh, pérdida de la esencia del control, de la esencia de lo que es el compliance, de la revisión que están haciendo, porque únicamente pedían cosas para llenar requisitos en la lista, ¿no? Sí. Y cuando la estructura es muy grande, tan pesada, que se vuelve es únicamente darle como el plumazo, sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene, pero pareciera una calificación, es como estudiar para pasar el examen, ¿no? Sí. Pues, bueno, yo estudié para pasar el examen, pero es el punto, ¿no? Realmente no eh, revisa si tengo conocimientos o no, simplemente nada más es darle la palomita. Sí, sí. No caer en eso, ¿estás de acuerdo? Se vuelve un checklist nada más a completar, ¿no? Una vez estuve presente una revisión que nos decían, en su listado decía, comisión mixta para el, revisión de mantenimiento de maquinaria, comisión mixta para lo de la PTU, comisión mixta para ver la prevención en temas de salud. Digo, oye, yo tengo una sola comisión mixta, trabajador, patrón, en donde se ven todos los temas. ¿Por qué no te sirve esto? No, es que aquí me dice que deben ser diferente. Y entonces te vuelves cuadrado en un cuestionario que no tiene razón de ser. ¿Y saben por qué pasa eso, muchachos? Porque todos hacemos las cosas diferentes. Y esa es la belleza de la flexibilidad del control interno, como dijo Pepe, adecuado a las necesidades del negocio. Y nosotros somos hechos a hacer siempre lo mismo, todo igual, y es en donde truenan los sistemas automatizados, donde dice, es que no me permite el 1.25 y solamente el 10%, y en lugar de decir, vamos a mejorar nuestro sistema o oh, plan B, que decíamos, también puede haber reglas fijas, pero debe haber un periodo de adaptación, así como hay transitorios en la ley y que ahorita se les perdieron muchos, pues debe haber un control interno que supla o que cubra esa necesidad vigente nada más por un cierto periodo. Yo le digo, oye, si no viene el CFD en su momento, ¿qué haces? No, pues hago en una póliza manual. Ahí está tu control interno con excepciones obviamente reguladas pero no porque el sistema no me deje y ya tronó toda la bola, ¿no? Sí, me, y me quedo sin la operación, ¿no? Sin hacer el, lo que tengo que hacer. O sea, ¿Qué es lo importante? ¿El negocio? ¿Ganar billuyo? ¿Hacer ganar a los sí. demás? ¿O cumplir con el demonio que tampoco está a gusto con lo que hacemos? ¿no? Sí, claro. <risa> Por aquí le damos un aplauso a María Obando, nos mandó 50 estrellas. Gracias, María Gracias, gracias. Un saldote. Dice Juventino, el uno y el dos motivos de cancelación. Juventina ¿no? ya estaba ahí mencionando de, de, de que le cambiaron los nombres. A lo mejor es otra versión, Juventino. Puede ser una versión del multiverso, no de Juventino. William Gutiérrez dice, violar principios tributarios es otra de las sombras del SAT. Por favor, William, no quieras que pierda ahorita la razón y me transforme. <risa> <risa> Están medios mensos los que atienden nuestras redes sociales. Ah, Ernesto. Eh, este ya, Luego platicamos de eso. Inbox, don, inbox, inbox. También te mandamos palabras, te queremos. Oye, por lo pronto mándale una botella, a Toño, para que se le baje el ardor. Sí, sí, sí, claro. Por favor. Juventino Barrones, si lo proporciono y salgo con la batea de babas que no lo hice, no. <risa> Juan Francisco, ¿una escuela a nivel licenciatura tiene reboe? ¿Asociación civil puede ser reciclo? Las reboe, asociaciones civiles las habían mandado a régimen general. Ajá. Es de, depende, depende, porque si tiene rebote y tienes autorización para recibir donativos, se está, se ah, donativo es tercero, correcto. ¿no? Entonces, hay que ver cuál de las dos es. Pero es... Martín, yo qué sé, bueno, a ver, sáquenme de esta duda, porque no conozco ahorita institución, no conozco, ¿eh? Estaba por ahí la Fundación de Carlos Slim, si mal no recuerdo, ¿no? Que era una fundación que sí, creo que sí tenía Reboy, si mal no ubico, y era donataria como tal, pero. No conozco alguna otra, ¿eh? Todas las sacaron para mandarse a título 2. De hecho, esa fue extraño, la... Muy extraño que tengas permiso de una sí. tarea autorizada teniendo revólver. pero muy extraño. Eso se generó con la reforma del 14, ¿no? Porque por lo menos en Puebla hubo un boom de universidades, lo que le llamamos patito, se mm -hmm. multiplicaron y realmente el propósito es compartir el tema de la educación con el gobierno, ¿no? Pero mm -hmm. empezó a hacer negocio y se dieron cuenta que sacaban el dinero... Las clásicas fantasías fiscales de honorarios, de papelería y empezaron a hacer empresa, monumentos, empresa, <ríe> en monumentos empresa, asimilados empresa, a salarios. Entonces dijeron, Nel, si realmente eres una escuela, pues vamos a darte una autorización para recibir donativos y no todos pasaron ese examen, por eso muchos se fueron a título segundo. Se tronaron por ahí a varios. A eh, Cordero dice, tal vez si por error se emiten dos CFDIs de ingresos por, un misma, por una misma operación, ¿se podría utilizar la cancelación 03? Pensando en voz alta, dijera el ma maestro Martín. Claro. ¿No? Pues más bien, yo diría 02, ¿no? Porque es, me equivoqué, o sea, estoy medio menso, ¿no? Me equivoqué, emití dos veces el mismo comprobante, pero no voy a relacionar con nada, porque... Pues, está no, re relacionarlo? Sí. Pero bueno, también 03, es que se presta para muchas interpretaciones, también empiezo a analizar. 0.3 no se llevó a cabo la operación, sí es cierto, ¿no? esto fue una duplicidad, realmente no hay operación como tal. ¿no? Na, na, nada nada nos queda claro con esa, bueno, las reglas las podrías interpretar de otra forma, mi estimado Martínez, es Manrique, Pepe, y podrían estar bien la interpretación que usted le dé. Pues sí. No, no, hasta que nos aclare a lo mejor con sus preguntas y respuestas, ya saben. Que ah, pica. buen punto. Preguntas y respuestas. ¿no? Cierto. Que ya sacaron una, pero vamos a ver si, si siguen sacando acá a rato, ¿no? Ya acercados, eh, cabazos. El saludo, mis estimados, cuentino soportar documentalmente, preguntar al SAT, cómo lo, ¿cómo lo soporto? Y pues no supieron, ¿no? Isa Zapata, pues estar en reciclo una persona física cuyos ingresos por honorarios facturados fueron más del 50% a un solo cliente es exportación de servicios. La pregunta es, me imagino que pregunta si puede estar en reciclo. Pues no tiene nada por qué prohibirlo si en caso... De que Pero le es que, que hay... se está confundiendo con el asunto de los honorarios asimilados a salarios que puedes optar por ellos. Si no factura honorarios asimilados, puede ser sin problema... Aguas con eso, porque por ahí vi el otra vez un curso de una página que tiene muchísimos seguidores. Y varios me empezaron a preguntar, oiga, es que están diciendo que si entrego recibo no, ahora no puedo ser reciclo. Dije, a ver, a ver, a ver cómo. Ya vi la diapositiva que les había puesto. Le dije, no, revísala bien, porque dice los del 94, los que den como el 94 y estas fracciones. A ver, ahí entran los que son como asimilados a salarios. Ojo, no te me confundas porque si no vas a terminar haciendo una idea que no es. Pero esta página, les, ya sabes, ¿no? Que, que cursos gratis y de estos cursos que dan en este, línea y la chingada, pues me los confundieron más, ¿no? Sí. Pero solo, el... Si él re... si le presta un servicio a un residente en el extranjero, no puede tener honorarios asimilados porque los debería timbrar al residente en el extranjero. Sí. ¿Eh? Por lógica, ¿no? Mi estimado Ernesto Rosas dice que un mezcal. Perfecto, bueno, no, la última vez que en Oaxaca me tienen prohibido ah. editar por ese tipo de bebidas. Es, sí. cosas. También en Acapulco, ¿no? Que hiciste por ahí unos destrozos y cosas así. Sí. En Acapulco, nada. No. Bueno, en Acapulco, sí, dicen, no. en Acapulco. Dicen que, no. dicen que quemaron al baby, oh, ¿no? Pero fue Toño. No. Eh, ese día. Pues, que no pasó nada, que mejor se borra la evidencia, dijo. Eh. el que se estaba quemando era otro, ¿verdad Pepe Soto? Eh, calma, calma, a ver a ver qué nos oye, anda por aquí el maestro Rubén Santillán, a ver qué nos eh, dice doctor, doctor Santillán, señores ilustres, buenas noches, aprendiendo de ustedes qué buen nombre de tema de hoy vaya que vemos muchos fantasiosos me acuso ante ustedes hermanos abrazo, un abrazo, mi señor Rubén a Hola, mío... oye, hablando del doctor Rubén, también hacemos fantasías con base en el miedo, ¿no? Es que el SAT me lo va a rechazar, es que el SAT se va a enojar. Te sopla en la nuca, dice, dice el doctor Red, te está soplando en la nuca. Ah, chique, no, eso ya son palabras mayores. <coughs> sí, es como la... sí, Son otras medidas de, de coerción, no son multas. No, esa, esa sí es revisión profunda. Muy profunda. Ándale. <risa> <risa> por aquí, SC Fiscalistas. Hola, buenas noches. Soy Alfredo Cortés. ¿Qué pasa con ingresos por plataformas y sueldos? saque mi constancia y sigue en RIF. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa con ingresos por plataformas y sueldos? A ver, quiero pensar que... ¿Plataformas no cambió? Oye, pero ¿Tiene dijo 3? RIF. ¿Y tiene RIF? ¿A3? ¿Eh? ¿Puede? Sí, sí puede. Y claro, por supuesto. Oye, pero ahí ah. el RIF no, no debió haber hecho algo. A enviar el el este el permiso, ¿no? Ajá, la, la, la ratificación. ratificación de, la ¿Permiso? permanencia, ¿no? En RIF. ¿Tienes? Quiero seguir todavía en el RIF. Nada más lo debió de enviar y pues si fuera de ahí. La plataforma adentro. no se movió nada. Y puede no. convivir. En lo por que aquí. no puede convivir son plataformas con reciclo o sí. Sí. ¿Me no. Enrique? No. no. Por ahí, en lo que fue resolución miscelánea, decía algo confuso. Porque mencionaba que bien la presentación de los ingresos por plataformas te presentaría él plataformas, ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, la pregunta es, ahí me dices, los ingresos de plataforma, los presento por plataforma, y entonces, por consecuencia, yo analizo que nosotros los tendría que presentar por régimen simplificado de confianza. O Pero no? en tu interpretación, la regla dice que no conviven. Entonces, tendría que ser actividad empresarial, ¿No? rip Actividad empresarial y plataformas tecnológicas. Pero es si es que no tuviera rif, pero si tiene rif, ahí se puede quedar. Más bien quédate ahí, yo creo que le conviene. ¿no? Ah, más, bien, sino más bien quédate ahí, por supuesto. que Yo quédate. creo que por el tema de IVA te conviene más. Bueno, depende de cómo factura. ¿no? Depende, si vende de qué productos, vende. puede ser a tasa cero. Depende ya, también no. de la fecha que se inscribió al rif, ¿no? A ver qué, qué tanto puede. de descuento tiene. Puta, depende cuando se agarren a todos, ¿no? o sea hay muchas <ríe> variantes. <ríe> ¿De, qué? ¿De, qué? ¿De qué? ¿De qué? Depende. Depende. depende. De, de, Jorobar. Sí. Depende, ¿no? Depende, joven, de qué quiere ser. <risa> me, me sentí como cuando voy a comprar un café así a cierto lugar: con azúcar o sin azúcar. Azúcar, ah, esto, azúcar, esto. Grande, ah, medio, así. ¿Con leche descremada, semidescremada o.? Puta, madre. Hay tantas variantes que te queda uno por dónde empezamos, ¿no? ¿Por dónde? El cajero no te ha pasado, güey, que le pones este retirar y te pone tu cuenta de cheque, de ahorro, de no sé qué, y tú en la madre, ¿de qué es esta cosa? Porque de ahorros, ¿no? Y te pone las diferentes cantidades, cuando le das, te pone donar o no donar y dices, donar, ay, en la madre me equivoqué, no, no, no donar, no. Donar, no. Y es un desastre, igual el cajero. Sí, sí. sí. Lo mismo o, es no, con seguro... esto de del régimen lo mismo. Así igualito. Mis estimados, llevamos casi dos horas de la transmisión. Dios, ya vamos, tengo mucha hambre. ¿qué, ¿Qué no los esperan en sus casas? Estamos quitando mucho tiempo a los <risa> pobres. bueno Los que lavan trastes, los méritos o sea. ¿Qué nos bueno. ponen a lavar trastes? ¿Saben que está, sí, está haciendo tiempo para llegar? Ah, ya llegué tarde, ya los lavé por ti. <risa> <risa> Hasta <crecer? risa> Mi estimado Pepe Soto, no le jalan las orejas allá en su casa. Oye, ya ni siquiera los memes vimos. Oye, eh, a ver, Eru. ¿Para pesita? salir? Ah, otras dos noticias. Ya, para despedirnos. Ahorita que nos está, que los va a poner, Eru, dos noticias que, que estuvieron fuertes acá. Una fue que te ponchan las llantas ahora en el circuito mexicano si no pagas la caseta. Si te tratas cómo? de pasar, porque las flechas, la, la que te ponían abajo, ¿no? Esas se podían mover, haz de cuenta, nada no más tu carro. Y entonces las podías hacer un lado. Pues La gente le valió y los transportes públicos, sobre todo, se pasaban el circuito y no pagaban. Ahora ya les pusieron un poncha llantas. Es decir, no pagas, te sale el poncha y saco, güey. Te llevas todas tus llantitas. Apenas hubo un tráiler que se trató de pasar y toma le poncho todas las llantas del tráiler. Todas, ¿no? Noticia uno, noticia dos. Aquí en la esquina de mi casa, aquí en la esquina de mi casa, gracias a la obra del nuevo aeropuerto que le están haciendo al vapor, se Me les pongo cayó, de pie. Se les cayó el puente de la autopista, Quique. ¿Te acuerdas por sí. donde pasamos? Se cayó, güey. Sus... Pues, por eso yo paso por abajo. ¿no? Digan que sigo vivo. A, a ese nivel de obras, ahorita pues se están aventando de este lado. Acabar rápido porque ya va a dar marzo, ya va a dar marzo y hay que acabar las cosas. Mi estimado eh, Eruviel, ya tienes los memes. ¿De quién vas a presentar el meme? Ponos aquí en el chat interno, por favor. ¿De quién vas a presentar el meme? Meme de Pepe. Pepe, adelante. A ver, de verlo, que no lo veo. No, no ya ni me acuerdo qué meme mandé. Ah, yo no mandé. Bueno, yo mandé uno de, de una persona que está llorando porque. La cebolla no le hace sino los limones. Y aquí en, a mis usuarios de las redes sociales, este mismo meme se los puse dedicado pues a la plataforma del SISUP, que esa fue la única capaz de hacerme llorar. Perfecto. ¿Quién más mandó memes, mis estimados? Creo que fue el único. ¿eh? Creo que fue el único, Pepe. Pepe, fuiste el único que mandaste memes por esta... Ah, sí. Pepe. Pepe soy el único que trabaja en este, en este programa, programa. ¿En ¿Eh? ¿Cómo se el, el, el, el, qué, el, el qué que está en control es el que ay Pepe ya ves por aquí por último nos decía eh, eh, eh, Zapata dice Jesús Domení que nos manda 99 99 estrellas muchas gracias Jesús Domení Posadas buenas noches amigos tengo una persona moral y realicé algunos pagos a mis proveedores de fletes por unos 5 millones ¿Pasa? madre del 1 al 5 de enero, o sea, está presumiendo y no me emitieron carta aporte porque no tenían sistema. Solo me emitieron su factura. Otra pregunta me de, y, y bueno, pues ya no encontré cuál era la pregunta. Otra Obviamente pues está esperando el complemento carta aporte antes de fin de mes que se les pidan. Pues sí, ¿no? Para cumplir con la regla. Otra pregunta, me dedico a vender materiales de construcción y vendo unos 100 fletes al día y normalmente la empresa me paga los 15 de cada mes y me pide una factura del total de los viajes de los 15 días. Ahí tengo que hacer una factura por cada viaje y el de flete me deben mandar la carta aporte. Sí, Adelante. con esta carta aporte desaparecieron las facturas globales de 7, 8, 10 fletes, ya no se puede. Sí, porque es por envío, ¿no? El tramo del envío de estilo y qué francazo, ¿eh? o caso. Algo que nos faltó, los hombres camiones ahorita, se le están padeciendo, Enrique, los que eh, recogen por allá aguacate, limón, plátano, naranja, etcétera, que no conocen de tecnología, güey. No conocen de tecnología. Y acercarse a un contador, pues, el ¿Sí? único contador que conocen ellos, pues, no sé, está a kilómetros, ¿no?, de donde ellos viven. Entonces, sí, y lo con... malo es que para prestar sus servicios ya les están diciendo... Si no viene con complemento, carta, aporte, ya no vamos a pagar. Todavía estamos en un margen de maniobras, todavía le estamos dando chance, pero ya se está acabando la paciencia. Qué gandallas, qué gandallas con ellos, en verdad. César Martínez nos dice, César Martínez, Navero, un saludote, saludos maestro desde Culuchitón. Culuchitón. Ah, Culuchitón, ah, disculpa. O sea, eh, Sinalo Sinaloa. Ah, Sinaloa. William Gutiérrez, maestro Corna, ¿cómo no se puede ser plataformas y aparte de tener actividades empresarial por reciclo? ¿No es muy apresurado afirmar que no conviven? Bueno, primero, primer cuestionamiento, intento hacer una plataforma, no se puede. ¿Y o como sea, el sistema mata intento todo? hacer una actualización de actividades, plataformas, reciclo, igual que como tiene el candado para no permitir las dos actividades. Y vas a quedar como Pepe Soto, llorando. Sí, Por aquí, <risa> con el limón. Fiscalista, dice muchas gracias nuevamente CP Alfredo Cortes desde Ecatepec, desde ese lugar donde... Te tomas, el el Qué bueno que tienes ahorita mi estimado CP Fiscalista. Ernesto Rosas ya está, los de tránsito están pidiendo la de traslado. Bueno, la de traslado siempre se pidió por ahí, ahí, ahí en el, el juventino me decía la vez pasada, en San Luis Potosí había tramos donde ya te pedían desde hace mucho la de traslado, ¿eh? ya te la estaban solicitando. Y sin lees resolución miscelánea, tenías que expedirla desde hace ya rato. Una cosa que no hacían. Ese es, bueno, muy distinto. ¿Vino a cambiar esto de complemento cartaporte? Sí, pero la de traslado ya estaba, Ernesto. Vale, mis estimados amigos, Martín, Enrique Corona y mi estimado Pepe Soto, hoy nos faltó el chaparrito, mi estimado Efraín, Salvador Miramón, quién sabe dónde ande, ya lleva... Por cierto... Saludos a mi estimado paradigmático Efra, que te recuperes pronto de este maldito mal, pero échale ganas, seguro vas para afuera. Como, como todos. Mi estimado Enrique Corona, para despedirnos. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos acompañando cada semana en Rompiendo Paradigmas. Hoy hablamos de muchas cosas prácticas, que es lo que mucha gente quiere conocer, cómo resolver tus complicaciones del día a día. Les recuerdo, tenemos nuestro curso el próximo sábado de los reciclos, personas físicas y personas morales. Los esperamos. Mi estimado Martín Rojas, bueno, Pepe, Pepe, Pepe, por cuestión de que eres superior. De, de jerarquía, por favor. Herarquía, correcto. <risa> Gracias, un saludo a mis estimados amigos, nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a seguir rompiéndole la paradigma a nuestra queridísima Raquelito. Martín, ¿qué nos decir? Mi estimados paradigmáticos, sigamos con estas fantasías fiscales, yo creo que lo que resta de enero vamos a seguir igual. Pero no olvides, el 17 de febrero iniciamos el Diplomado en control Interno y NIF, vamos a ver muchas cosas de lo que platicamos aquí, y juntos vamos a ir construyendo una nueva forma de ver el control interno adaptado a la realidad, utilizando lo que nos dicen en los libros, pero aplicando de manera adecuada, para lograr un objetivo, como decía Toño, que no se vuelva burocrático. Eso es eficiencia y eficacia que vamos a estar viendo, así que no se lo pierdan. Y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros al aire. Dios mediante, nos conectamos el próximo miércoles con alguna otra cosa que nos esté pasando en la vida real del contador. Perfecto, mis estimados amigos. Un saludo para Rubén Satillana, la triste amigo. Te mandamos un abrazo aquí de Todo Rompiendo Paradigmas y bueno, pues vámonos vámonos ya porque hay que lavar trastes y todavía hay que irse a dormir, Y mañana, mañana es jueves y aún así chambeamos, igual que todos los días, incluyendo el domingo muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, hasta la próxima